Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo live streaming en directo donde con una quincena de invitados e invitadas vamos a hablar acerca de tendencias en negocio digital a día de hoy, junio del año 2022. La idea es que eh, una serie de expertos puedan compartir cómo está el, el, la situación del negocio digital hoy día y el, el, lo que vamos a compartir en el directo de hoy viene del evento que hicimos en sala virtual para profesionales de comercio electrónico del pasado 11 de mayo. Y después de aquel evento comentamos, vamos a compartir en abierto las conclusiones de, de dicho evento y para comenzar el turno de, de invitados y de compartir conclusiones, vamos a empezar con Mon de SiteGround. Muy buenas Ramón. Eh, buenos días, ¿cómo estás Emilio? Un placer verte de nuevo. Un placer que llevamos tiempo sin, sin compartir momentos momento de directo juntos. ¿Qué tal todo? Bueno, muy bien, muy bien. Muy, como siempre, esta es una de las épocas más ocupadas en las que hay más eh, presión eh, laboral del año, por decirlo así, de tareas, de, de campañas, de cosas. Por lo tanto, eh, si me ves aquí hablando y todavía sigo vivo, pues me va bastante bien. Bien, bien. Entonces, el, ¿qué tal? Por cierto, qué tal fue la experiencia de este último encuentro entre e managers. ¿Qué tal viste el, eh, los debates y los asistentes? De, Muy bien. De Ánimo? ¿Qué tal lo viste? Muy bien. Además, que cada vez hay gente que tiene más, siempre hay un grupo de gente nueva que viene por primera vez y está así un poquito cortadito, cortadita, viendo ay, ¿puedo preguntar algo? Pero cada vez somos más los que ya tienen al menos dos, tres, cuatro, cinco. Eventos, entonces se producen unas eh, unas conversaciones súper interesantes que normalmente, fíjate que mi mesa era la de infraestructura IT y estábamos hablando de pues eso de startups, de estábamos hablando de, de, de optimización y cosas de este estilo y de infraestructura poco, pero pero da igual, las conversaciones fueron muy buenas y muy interesantes Emilio, la verdad. Sí. Pues eh, Rocío desde Facebook, muy buenas, Pespote desde Twitch, eh, eh, podéis comentar y compartir desde distintas redes. Eh, estamos invitando en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter. Eh, si, eh, nos pasáis comentarios, preguntas para los distintos invitados, les paso vuestras preguntas absolutamente encantados. Y desde tu experiencia por SEGRAUN que soy una uh -huh. empresa líder en temática de hosting, con lo cual eh, manejáis y conocéis muy bien cuáles son las tendencias del mercado. ¿Cómo está uh -huh. ahora el crecimiento de tiendas online en este año 2022? ¿Tendencia de crecimiento, estancamiento? ¿Cómo lo ves? Pues mira, hay dos eh, cifras fundamentales. En los proveedores de hosting tenemos un par de cifras en las que nos fijamos mucho. Eh, una de ellas es cuál es eh, la relación entre dominios nuevos y eh, migraciones, dominios ya registrados pero que se vienen a una compañía como SideGround. ¿no? Desde, 2020, desde 2020 hubo una clara tendencia de nuevos proyectos hasta el punto de que si en el pasado el 70% de las altas en SideGround, tened en cuenta que tenemos 2 millones y medio de clientes en todo el mundo, es decir, eh, que, que, que es un número que da una idea muy aproximada de lo que está pasando a nivel mundial. Eran, esas cifras eran de proyectos nuevos, eran del 30%, 35% y un 65% de migraciones. En cuanto comenzó la pandemia y confinamiento, se le dio la vuelta por completo, llegando a un 70% de nuevos proyectos y 30% de migraciones. Pues bueno, esta es la primera cifra. En 2022 se sigue manteniendo el nivel y el porcentaje de nuevos proyectos, cosa que es muy interesante. Y luego la otra es la cantidad de activaciones que tenemos de tiendas de comercio electrónico de tiendas online. Eh, gente que tiene una web y de repente pues añade WooCommerce o añade un PrestaShop o cualquier otro módulo como Magento o CMS. Y eh, durante el 2020 el crecimiento fue bueno, una locura. no Está... En 2019 teníamos un crecimiento como del 150% en número de tiendas online, que ya era altísimo. Y en 2020 ya se desató por completo, llegando al 240-250% de incremento del número de tiendas online. Es cierto que ese número ha ido disminuyendo y ahora mismo en 2022 estamos en un 160-170% que sigue siendo una verdadera barbaridad. O sea uh -huh. que, positivo, un balance muy positivo, Emilio, el e-commerce sigue creciendo, el número de clientes nuevos, el número de nuevas tiendas online. Es cierto que va bajando, pero a ver, es que partíamos de una situación anómala, nosotros, para que te hagas una idea Emilio, el 2020 no lo contamos en las estadísticas, uh -huh. que lo estropea todo, o sea, lo estropea todo entonces, si quitamos el 2020 eh, vemos que hay un, un repunte que, que va bajando, pero que, a ver que estamos en cifras gigantescas de, de crecimiento online o sea que, muy contentos, lógicamente uh -huh. ¿y cuáles crees que, es, que el, cuando alguien pone en marcha una tienda online por primera vez errores que debe intentar evitar? Ahora bueno, hay muchos. Eh, como hay muchos, me voy a centrar en dos cositas. Unos relacionados con la experiencia de usuario. Bueno, todos están relacionados con la experiencia de usuario. Pero unos están más bien enfocados a lo que es el diseño o la estructura de la información en la tienda online. Y otros están relacionados directamente con el rendimiento. Los primeros es que vemos que hay muchas tiendas con una gran cantidad, por ejemplo, de productos en, en la página principal, lo cual bloquea bastante la carga del servidor, aunque esté muy bien optimizado, pero es un tema más bien de diseño ¿no? y de objetivo de negocio. O si sea, al final tu, tu negocio depende de que salga toda esa cantidad de productos en portada, pues bueno, pues venga adelante ¿no? y optimiza todo lo que puedas. Veo, vemos que no hay un camino correcto en, en, lo, en lo referente al camino que lleva el usuario a la hora de comprar un producto hay una máxima dentro del mundo del e-commerce que es cuanto menos piense tu cliente, mejor. Cuanto menos tenga que pensar, de forma que entre a tu web y vea ya directamente una llamada a la acción correspondiente pues con un producto, con una oferta, con suscribirte a la newsletter, lo que sea. ¿no? Eso por una parte. Y luego por la otra está algo que afecta al hosting, que el hosting es un factor fundamental, que es el rendimiento. Vemos que hay mucha gente que, que, bueno, que pone en marcha su proyecto en internet y que deja para el e-commerce y su hosting, un presupuesto bajísimo. Eso es un problema. Eso porque eso se traduce en la experiencia de usuario, porque cuanto más barato es el producto de hosting, entenderéis que menos prestaciones tiene. Así es. O sea, como en la vida real y en cualquier otro producto. Cuanto menos pagas, menos tienes, en este caso. Y lo que vemos es que hay gente que cada vez más optimiza su página web, su comercio electrónico, su tienda online, eh, según comienza, pero todavía sigue habiendo un porcentaje muy alto de personas que ponen en marcha su tienda online y con tiempos de carga superior a 5 segundos. Y eso no se puede permitir. Eso afecta directamente a la experiencia de usuario y eso afecta a todo: a las ventas, a la imagen de tu empresa en Internet, a, al posicionamiento en buscadores. Afecta a todo en cadena. Entonces, ¿Y para mi mejorar la experiencia a que la de... gente. Sí, perdón. Y para mejorar la experiencia de usuario, ¿qué recomendarías? Bueno, lo primero es que tienes que tener un presupuesto, o al menos que la empresa de desarrollo, o tú mismo, si te estás haciendo tu intento online, que dediques tiempo y presupuesto a la optimización. Proveedores de hosting como Seground tienen las herramientas perfectas, una suite de optimización, es hosting rápido, pero bueno, si no estás en Seagram por y estás en otro proveedor de hosting, pues tienes que aprovechar al máximo las herramientas que te facilita tu hosting para bajar los tiempos de carga. Los tiempos de carga es solo una de las cosas, es la velocidad web, ¿no? Solo es uno de los factores. Pero lo importante es ese conjunto de diseño, diseño sencillo, llamadas a la acción, una arquitectura de la información correcta, con etiquetas, con atributos a cada producto, que la gente pueda encontrar fácilmente los productos y luego la parte de rendimiento, que es muy importante, que la gente, en cuanto ve que tu página web es lenta, va a pasar de ti directamente. O sea, es que no quieres saber nada. Y creo y recomiendo cualquier persona que ponga marcha en marcha una tienda online, por favor, dedique un tiempo y o oh, oh, presupuesto a la optimización. Hay muchos profesionales en el mercado y los proveedores de hosting, además, ofrecemos herramientas para ello. Y en el caso de SiteGround, ya te digo que eh, prácticamente nos enfocamos en velocidad, seguridad y soporte. Y en velocidad tenemos muchísimas herramientas que son muy aprovechables. Y novedades de Ground, eh, ¿qué nos puedas comentar sobre, sobre vosotros? Bueno, pues hace cosa de un mes hemos estrenado nuestra nueva CDN, tenemos ya CDN propia, seguimos ofreciendo Cloudflare, eh, que es lo que hemos ofrecido históricamente durante estos años, y además tenemos nuestra CDN propia, tenemos nuestra infraestructura en Google Cloud y estamos aprovechando todas esas posiciones y centros de datos en el mundo para poner en marcha nuestra CDN, que además con nuestro sistema de DNS Anycast, eh, hace que eh, la mezcla de las dos cosas sea muy potente. De forma que, aunque tu centro de datos sea en Emshaven en Holanda, sea quien se conecta desde Latinoamérica, por poner un ejemplo, se conecta desde un punto mucho más cercano a nivel DNS y a nivel CDN. Por lo tanto, el, la velocidad de carga es muy superior y, y además te geolocaliza, cosa que es muy buena también para el SEO. Que muy bien. Mm. Estamos muy contentos. Mm. muy contentos. Y me comentaba fuera de cámara que venías de la Work Europe. Eh, todo un éxito, ¿no? Pues ha sido un éxito, sí. He tenido el honor de ser Global Lead de, del evento WordPress más grande del mundo. Vendimos 2.800 entradas, la celebramos en Porto. Vinieron 2.300 personas, 65 sponsors, eh, 60 ponentes, eh, con la presencia de Matt Mullenweg, el cofundador de WordPress. Y bueno, fue un espectáculo. Pues vengo muy contento, la verdad, muy cansado. Necesito dormir unas horas extra, pero venimos muy contentos el equipo organizador. Eh, y el próximo año se celebra en Atenas. Y os invito a ir porque es un eventazo y tienes la oportunidad de hablar con el CEO, CTO, de, de cualquier plugin, tema, plantilla, compañía de hosting que se te ocurra relacionada con el mundo WordPress porque es un evento muy abierto. Y eso, Emilio, que necesito una transfusión de sangre, de dormir cinco horas más al día y tomar complejos vitamínicos, porque es que vengo muerto. Sí, <risa> muchísimas, no gracias, muchísimas gracias, Mon, por el apoyo de ground a las actividades de la Latina Valley. Eh, y desde luego... Eh, ah, mira, a ver, eh, tenemos un pequeño comentario de aquí, a ver... Eh, sí, es, es, es bueno este de Tomás, ¿sí? Es un buen Tomás, comentario. sí. A es ver... Tiene que, si vas a utilizar esa herramienta eh, eh, yo creo que falta eh, aterrizar claro. a los para que se vea el sentido Muchas gracias vale. Tomás eh, es un comentario muy acertado pero lo cierto es que hay productores de hosting como SiteGround en los, que, eh, en, los que hemos, en los que hacemos mucho hincapié en esto mucho hincapié, porque nosotros podemos poner las herramientas como efectivamente las ponemos, pero luego es el cliente o su desarrollador o diseñador eh, o diseñadora que tiene que hacer la optimización. Nosotros no podemos optimizar las web de los clientes porque no podemos tocar datos, ni programación, ni nada. Somos un proveedor de hosting, no una empresa de diseño. Eh, nosotros hacemos mucha eh, pedagogía en esto, Tomás. Eh, es cierto que no enviamos un email directo diciendo, oye, mira, si aumentas, si bajas de dos segundos o de un segundo el tiempo de carga de tu tienda online, tu experiencia de usuario va a aumentar en un tanto por ciento y vas a vender más. No podemos ser tan exactos porque cada web es un mundo diferente, pero nosotros hacemos mucha pedagogía. Te recomiendo además, Tomás, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, SiteGround España, eh, y verás que tenemos un montón de material de WPO, de técnicas y estrategias de optimización. Y enseñamos a utilizar herramientas y damos consejos muy buenos. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Y muchas gracias, es muy buena apreciación, Tomás. Es muy buena sí. apreciación. Pues muchísimas gracias, Tomás, por, por tu comentario. Y, Mon, todo un placer y nos vemos en un, en un próximo directo. Pues sí, nos vemos en un directo. Muchas gracias, Emilio. ¡Saludos! Y a todos y a todos los que estáis ahí. Chao. Gracias. Y hemos, hemos comenzado este directo con José Ramón Padrón de 6Ground y vamos a pasar con un grandísimo profesional del comercio electrónico, eh, Emilio Alarcón, de, de Curiosite. Muy buenas, muy buenas, Tocayo. Hola, Emilio, ¿qué tal estás? Un placer tenerte, tenerte por este directo. Y antes de nada, ¿qué, qué, tal, qué tal viste el evento de, de este último de e-commerce managers? ¿O qué tal el, el estado de la situación del comercio electrónico hoy día? ¿Cómo lo ves? Bueno, tú ya sabes que soy súper fan de tus eventos. Eh, me encantó, me encantó el evento. Y es eh, súper enriquecedor. Eh, son súper enriquecedores tus eventos porque se conocen... Gente de empresas muy diversas, de empresas de todas las escalas y hoy precisamente quería hablar de esas empresas más pequeñitas, ¿no? De las microempresas, ¿no? Porque siempre hablo con gente y me da mucha miedo que hablan de sus departamentos, de sus jefes de departamentos, etcétera, ¿no? Pero yo hoy quería dar un poco de voz a, esta, a las microempresas, ¿no? A las empresas con, con menos de, de 10 trabajadores, ¿no? Que no sé si sabéis que el 94% de las empresas en España son microempresas y en Curiosita somos una tienda de regalos originales, una tienda muy de nicho y el crecimiento, eh, aumentar de escala nos resulta complicado, ¿no? Eh, no. podemos permitirnos tener perfiles profesionales especializados porque no generamos el volumen de negocio necesario para tenerlos, no. Y esto en el mundo del comercio electrónico, que es un, un sector cada vez más técnico, donde cada vez hace falta tener más conocimientos técnicos, eh, nos resulta un problema, ¿no? Os, os pongo un ejemplo, eh, algo tan básico como tener una persona para generar los contenidos de la web, para nosotros se convierte en un problema, ¿no? Porque nosotros publicamos eh, dos productos al día y a lo mejor en publicar dos productos al día tarda tres horas. Entonces no me puedo permitir a tener a alguien en la oficina solo tres horas. ¿no? Eh, o si, si es un problema para la generación de contenidos, imaginaos el tema del SEO, del SEM, el análisis de datos, el front set el front-end eh, y para resolver esta, este problema, nosotros hemos definido a lo largo del tiempo eh, tres líneas de actuación, ¿no? la, como tres estrategias fundamentales. ¿no? La, la primera estrategia eh, es que todo el equipo de Curiosite, todas las personas que trabajamos en Curiosite, somos perfiles muy multitarea. ¿no? Os, os vuelvo a poner el ejemplo de la chica que genera contenidos. Pues esta chica también eh, la hemos tenido que formar para que sea la persona eh, que seleccione los productos, incluso tiene formación en marketing digital, es la persona también encargada de enviar newsletters. Eh, esta multitarea nos nos obliga a apostar por una formación continua del equipo y que vayan asumiendo cada vez más, más competencias, ¿no? Para conseguir crear perfiles multitarea. Claro, la desventaja de esto es que nadie puede ser un súper experto en todo, ¿no? Y al final tienes perfiles a lo mejor menos técnicos y, y menos cualificados, ¿no? Que, que otras empresas más grandes que pueden tener que, que pueden tener perfiles muy concretos y muy técnicos, ¿no? La segunda estrategia para temas más técnicos es apoyarnos en autónomos y en pequeñas empresas, ¿no? Como, como, como muchas de las que estáis aquí, ¿no? Empresas de, de servicios, ¿no? Y en este sentido, nosotros eh, tenemos una estrategia de tener relaciones muy a largo plazo eh, y trabajar con empresas pequeñas, ¿no? Con una escala pequeña para que nosotros preferimos eh, ser cabeza de ratón ¿no? que, que cola de elefante, ¿no? Entonces, eh, pues trabajamos con un montón, trabajamos con, una, con un fotógrafo, con una empresa de diseño gráfico, con traductores, eh, bueno, por ejemplo, aquí está la gente de OnTranslation, Translation, ¿no? Que dan un servicio de ese tipo, ¿no? Con, con temas de empresas especializadas en SEM, con empresas de logística, con empresas de hosting, ¿no? un, un montón de pequeñas empresas que, que nos dan soporte a las cuestiones más técnicas. Y la. Y la tercera estrategia, que, que también es bastante obvia, es eh, utilizar herramientas que te facilitan el trabajo. ¿no? Eh, eh, la verdad es que yo llevo 20 años en comercio electrónico y cuando empecé eh, no, no había ningún tipo de herramienta para nada. ¿no? Y ahora es alucinante que te encuentras herramientas súper chulas para hacer cualquier tipo de cosa. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, herramientas eh, archiconocidas ¿no? como MailChimp, o ahora vamos a introducir eh, una herramienta de, de, de para crear flujos de marketing como Connective o... Bueno, hay cientos cientos de herramientas que, que facilitan mucho el trabajo a personas eh, menos especializadas que consigan hacer trabajos y labores más especializadas, ¿no? Y, y bueno, esto era un poco eh, lo que quería contaros, ¿no? explicaros un poco cómo nos enfrentamos las microempresas a este mundo tan tan competitivo y que requiere perfiles tan, tan hiperprofesionales. ¿no? Era daros un, una visión así un poco genérica de cómo, de cómo nos estamos organizando y cómo, cómo estamos trabajando. Que por cierto, eh, me comentaba, me hacía una pequeña filtración de que estáis arrancando Curiosity Francia, cómo está siendo la experiencia. Pues eh, de momento estamos un poco perdidos, la verdad. Estamos, queremos empezar con, con el lo del proyecto mínimo viable, ¿no? Empezar enviando desde, desde España, aunque sea perdiendo, perdiendo dinero en los gastos de envío, eh, tener unos gastos de envío competitivos eh, para el cliente, entonces ahí vamos a perder dinero ¿no? en, en, en esos primeros envíos. Y ya cuando tengamos un volumen de negocio necesario, su, o sea, suficiente, sí que nos gustaría tener una empresa logística allí en Francia. Entonces, de momento estamos con el primer paso, que es traducir toda la web y, y empezar a enviar desde España, insisto, eh, perdiendo, perdiendo dinero en los envíos para poder ofrecer un, unos precios competitivos a los clientes franceses. Pues que sea todo un éxito en la internacionalización de Curiosity. Muchas gracias, Emilio. Pues nos vemos en, nos vemos en próximos eventos. Saludos. Hasta luego, hasta pronto. Hasta ahora. Y con vosotros vamos a pasar al tercer invitado, donde vamos a hablar acerca de canales y atención al cliente con Miguel Ángel Riego, que es director de ventas en Sendex. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Hola Emilio, gusto. un placer voy voy a, a, volver a vernos. Eh, ¿Qué tal, qué tal la experiencia eh, tanto tuya como de Sendex de este último encuentro de, de comercios electrónicos? Pues la verdad es que súper bien. Estamos encantados. Eh, bueno, pues no solamente por la mesa, por la mesa redonda que nos que nos invistasteis, sino luego también por el networking que, que tuvimos, porque la verdad es que tuvimos la, la oportunidad de conocer otros puntos de vista completamente distintos. Y como, bueno, pues creo que eh, te comenté en su, en su momento, nosotros al final no dejamos de ser una solución transversal a cualquier tipo de industria, con lo cual tocamos uh -huh. muchos palitos, muchos casos de uso, pero sabemos un poco de todo. Pero no somos especialistas y eso es lo que lo que nuestros compañeros, me acuerdo que había, por ejemplo, varios compañeros de, de, de empresas financieras que estaban eh, o, que, o que están dotando, sobre todo, de los e-commerce, de diferentes soluciones de pago y ahí la verdad que aprendimos, que aprendimos mucho y además es una oportunidad de networking importante. Mm. En Sendet tenéis mucho conocimiento y experiencia sobre cómo las empresas están usando actualmente los canales de mensajería digital, eh, pero... Para que lo podamos conocer, eh, ¿cómo lo están usando? Eh, ¿Cuál es la relación con sus propios clientes de los comercios en esos canales? ¿Cómo eh, está desarrollando el mercado y usando este tipo de herramientas como la vuestra? Claro, pues a ver, eh, gracias por la pregunta. Es una pregunta eh, muy amplia. Sí, evidentemente nosotros estamos ahí en las, en las trincheras. Con, uh, bueno, pues con, con diferentes, eh, con diferentes eh, eh, verticales, con diferentes industrias. Evidentemente, tenemos algunos donde los canales digitales eh, incluso se utilizan aún un poco más que el, que el resto, sobre todo la, la parte de retail, el sector, el sector financiero, el sector healthcare, muchas agencias de marketing que revenden nuestros productos y servicios a sus, a sus terceros. Y también, para añadirle, digamos, más eh, complejidad, eh, contamos con empresas de todo tipo de tamaños, es decir, desde aquellos eh, canal, perdón, desde aquellas eh, eh, tipologías de empresas que son pequeñitas, que son SMB, más de la S que de la, que de la M, con lo cual estamos hablando de empresas donde, donde todavía se encuentran actualmente en un proceso de transformación digital en muchos aspectos, no solamente utilizando determinados eh, sistemas que les ayudan hacia la digitalización de sus productos y servicios, sino sobre todo en todo lo que es el proceso de comunicación con sus, con, sus, con sus usuarios. Y aquí, por ejemplo, pues estamos viendo que hay un proceso gradual en el que hay una buena parte de empresas que bueno son expertas en cuanto a la comunicación con sus clientes, evidentemente, y ya están en el top de la pirámide. Y hay otras empresas que todavía pues están utilizando, digamos, formas Uh, formas tradicionales de ponerse en contacto con sus clientes uh, pues a través de un departamento de atención al cliente, es decir, personas que te atienden directamente en el, en el teléfono, o bien que están utilizando canales tan tradicionales y tan sencillos y tan económicos, a veces gratuitos, entre comillas, como puede ser el email. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ya este tipo de, de empresas poco a poco empiezan a, empiezan a escalar y empiezan a requerir uh, la ayuda de un, de un tercero donde pues eh, les enumere o les haga ciertas labores de consultoría y que les diga un poco qué está sucediendo en el mercado. Porque generalmente el siguiente paso en cuanto a canales digitales puede ser oye, el email, vale, es lo que es, lo que es pero me estoy encontrando que no hay ratios de apertura importantes, que no hay una conversión a la compra cuando yo hago algún tipo de, algún tipo de venta promocional de mis productos o a lo mejor estoy llegando a un target de personas que no utilizan el SMS, perdona, el, el, el mail, y luego a partir de aquí ya hay empresas que ya dicen, oye, yo tengo la necesidad ya de ponerme en contacto directo con mi, con mi cliente, a lo mejor puedo, o, o pu puedo continuar con el email o puedo dejarlo de lado, puedo complementarlo de alguna forma, que de eso ya comentaré ahora, pero ya deciden pasarse, oye, pues nosotros tenemos el teléfono de nuestros usuarios, tenemos su consentimiento explícito, tenemos el opt-in, <coughs> perdón, para poder recibir eh, pues un SMS, por ejemplo, con lo cual, pues ahí ya se empiezan a posicionar, tienen una, una entrada una entrada eh, pues mucho más eh, directa, sin necesidad de que los usuarios se bajen una aplicación específica para poder leer los mensajes de texto, porque ya tienen una aplicación ya en el, en el móvil nativa, dependiendo del, del fabricante, eh, y a partir de aquí pues empiezan a tener una gran variedad de casos de uso. Pueden ser casos de uso transaccionales, por ejemplo, pues no sé, pues eh, para eh, códigos de doble verificación, los OTP que nosotros llamamos internamente la compañía, eh, o pueden ser notificaciones y reparatorios, o pueden ser casos de uso de muchas empresas que, por la razón que sea, eh, sus usuarios tienen que fijar una cita con la compañía, con lo cual, para reducir el absentismo, y eh, pues, eh, pues eh, no perder no perder revenue entrante, por supuesto, ah, pues, eh, pues evidentemente utilizan el canal SMS, pero luego también muchas empresas que ah, de forma continua a lo largo de todo el año o sobre todo para campañas estacionales de marketing donde hay un fuerte aumento del consumo, como puede ser ahora en época de rebajas eh, o en Black Friday, sobre todo, o en determinadas épocas del año donde donde todos nos volvemos un poquito locos y queremos consumir un poquito más, ¿no? Con lo cual, empiezan ya o utilizan ya ese canal y luego ya hay otras empresas que ya empiezan a evolucionar y dicen yo quiero algo más y yo lo que quiero es interactuar con mi, con mi cliente o darle la posibilidad a mi cliente de poder entablar una conversación con, con, conmigo. Y esto ya es un proceso ya más complicado porque evidentemente los clientes ya tienen que dimensionar de alguna forma sus, sus equipos humanos, tienen que saber exactamente qué casos de uso son los más eh, proclives para utilizar con un canal conversacional como es la parte de, de WhatsApp. Probablemente tú ya sabrás, eh, Emilio, que a día de hoy bueno, hay muchas empresas que estamos tratando de, de entender qué es lo que ocurre con esta nueva ley, <coughs> perdón, o proyecto de ley, en el cual eh, en España a las empresas eh, se les obliga o se les quiere obligar para dar una respuesta a través de algún tipo de agente humano en un plazo no superior a tres minutos, con lo cual eso, pues claro, eso es un, un, reto. Eso es un, un reto, un auténtico mm. reto, sobre todo para aquellas compañías donde no han llegado a ese nivel, sino que están en el canal, en el mm. canal más bien unidireccional, como puede ser un, un e-mail. Hay, mm. hay muchas dudas en el. Perdona. No, no, sí, sí, por favor. Ah, vale. Ahí hay muchas dudas en el mercado, pero evidentemente pues, estoy contando un poquito el proceso más o menos secuencial que, sí. que estamos viendo que se produce en el mercado y luego ya llegamos a otras compañías donde, donde bueno, hay algunas eh, que ya están en el top de la pirámide en cuanto a conocimiento y que lo que hacen es utilizan, complementan uh, todos los canales con los cuales ya han tenido una experiencia y que, bueno, pues, pues, pues utilizan cada uno en función de un montón de parámetros, eh, en, función de, bueno, en función de lo que necesiten los clientes o el segmento de clientes o, o, lo, que, eh, o lo que sea. Eh, nos has comentado sobre el término de comercio, comercio conversacional, la nueva ley de atención al cliente pero eh, para el comercio electrónico que eh, nos esté escuchando y ya tenga algunas herramientas de, que le ayuden con, con atención al cliente y con los canales de mensajería, eh, ¿cuál sería el factor diferencial de Sendex con respecto a vuestra competencia? Bueno, eh, el factor diferencial que tenemos algunas eh, compañías es sobre todo el concepto de cepas, Es decir, esa al final no deja de ser algún tipo de plataforma que le permite a aquellos clientes que, digamos, ya están eh, arriba en la pirámide, como explicaba hace un momento, y que ya empiezan, empiezan a diferenciar a sus, a sus clientes de alguna forma por uh, segmento de clientes, por la industria a la que van, por la geografía, por lo que sea, y saben cuál es el mejor canal digital que mayor ratio de conversión tiene que puede ser un ratio de lectura, un ratio de apertura, un ratio de clics hacia una landing page de destino o un ratio de compra. Entonces digamos que ese ese sería el valor el valor diferencial el tener el poder dotar a las empresas de una plataforma multicanal que ya estén en ese punto de decir oye yo sé qué canal tengo que utilizar en cada, uno, en cada uno de los momentos y luego, y luego sobre todo y luego sobre todo pues entender cuáles son las circunstancias del cliente, saber en qué momento de ese ciclo evolutivo y ciclo gradual que te estoy comentando, que os estoy comentando, eh, para poder utilizar pues, de mejor manera ese tipo de plataformas, porque ahí tenemos desde empresas muy pequeñitas donde, donde bueno, pues, pues lo que hacen es utilizan manualmente, es decir, envían sus comunicaciones de forma manual, de forma artesanal. Vale, perfecto. Hay muchas empresas que por lo que sea no están preparadas o por lo que sea quieren hacerlo así o porque, yo que sé, tienen campañas promocionales muy puntuales a lo largo de todo el año. Pero evidentemente en un comercio conversacional evidentemente ya hay que, ya hay que empezar también a crecer, por lo cual, pues evidentemente, cada día son malas empresas que utilizan mecanismos automáticos para enviar y eso, pues, evidentemente, pues, exige el tener una plataforma con diferentes APIs a las cuales se pueden conectar desde sistemas, desde sistemas expertos. Y que cuando se produce algo, un evento que llamamos, como puede ser, no sé, por ejemplo, una compra, pues que ahí se pueda disparar automáticamente una comunicación y que también, de alguna forma, dentro de ese comercio, eh, comercio conversacional que estamos hablando, dotar a todo este proceso de cierta automatización en el, en el proceso. ¿Por qué? Porque la migración de un canal o más que un canal, de un proceso unidireccional a un proceso conversacional evidentemente no se puede producir de la noche a la mañana. El que quiera hacerlo de esta forma uh, podrá tener éxito, pero es bastante complicado que vaya a suceder eso. ¿Por qué? Porque detrás de esto, yo siempre digo, el problema no es qué canal utilizo, el problema es, es qué es lo que yo tengo que preparar internamente dentro de mi compañía para poder usar el canal más adecuado. Porque si yo resulta que de repente me paso, por ejemplo, a WhatsApp, ¿no? como puede haber otros canales conversacionales, y claro, resulta que uh, no tengo dimensionado mi, mi, el, el, mi plantilla que da atención a los, a los, a los clientes. O mi plantilla de atención al cliente no está lo suficientemente preparada para conocer en profundidad mis productos, mis soluciones y sobre todo las problemáticas que pueda tener un cliente. Y sobre todo porque el migrar de un proceso unidireccional a través de SMS, por ejemplo, o email, donde hay en teoría poca respuesta o poca capacidad de proceso para interactuar y de repente migramos a WhatsApp, Claro, ahí ya es una cuestión no tanto de ratios de apertura, de ratios de compra, etcétera, que son súper importantes, evidentemente, a día de hoy, sino que también estamos fortaleciendo o debilitando nuestra imagen de marca. Porque el hecho de establecer un canal bidireccional con un cliente nos exige a nosotros como compañía el poder dotar a esa comunicación de unos tiempos de respuesta, de ver si yo realmente tengo dimensionado el personal para atender a toda la base de datos que se puede poner en contacto conmigo en algún, en algún momento. Uh, bueno. Esos sería un poco los, los, los retos Emilio. medio. Eh, nos comenta Ana Romero por LinkedIn que ella ve que el problema es saber gestionar adecuadamente todos esos canales eh, simultáneamente e intentar hacerlo lo más simplificado posible para que el, la atención al cliente, la acceso a la web, eh, no tenga el mínimo obstáculo. Eh, ¿Cómo te encuentras en mercados? Muy, muy rápidamente. ¿Es un problema que te encuentras habitualmente? Bueno, uh, sí, eh, claro. Claro, eh, como dije, como dije anteriormente, hay mucho desconocimiento con estos nuevos, con estos nuevos canales, porque, uh -huh. pues, eh, eh, eh, por ejemplo, eh, si yo hablo únicamente del canal SMS, empezar con un, un SMS es muy sencillo. El tiempo de implementación es eh, cero o prácticamente cero. Si alguien quiere enviar de forma automática, pues el tiempo que esta empresa tarde en integrar sus sistemas con una API, que no es demasiado costoso en tiempo y en conocimiento, pero es un tiempo. Pero por ejemplo, cuando, cuando, eh, cuando alguien nos pregunta sobre WhatsApp, generalmente lo que tratamos es de hacerle ver al cliente de si realmente ese es el canal, el canal que necesita. Porque aquí uh, frente al SMS, por ejemplo, la complejidad entre comillas de WhatsApp está uno en, uh, en saber que hay, tiene que haber una relación de alguien que evidentemente para nosotros eso nosotros estamos en el medio para poder interactuar con Meta. ¿no? que es el fabricante, en definitiva, el propietario de este canal, que evidentemente no cualquiera puede, puede ponerse en contacto con WhatsApp, por, por tanto, si hay algún tipo de problema, ¿quién es el que tiene que solucionar esto? Probablemente, en algunas ocasiones, tiene que ser meta, pero ahí evidentemente tiene que haber un canal autorizado y certificación que pueda llegar directamente a este, a este canal. Y luego también hay muchas dudas, por ejemplo, con respecto al, al coste, evidentemente es un canal que incurre en unos costes completamente distintos a lo que puede ser un canal SMS, con lo cual eso también hay que tenerlo en, en, en, en cuenta. Y luego sobre todo el tema de la automatización. Ahí nos encontramos muchas dudas en el uh -huh. muchas dudas en el mercado de cómo puedo hacer yo para automatizar eh, buena parte de mis procesos en, en, en, en WhatsApp. Y para, para la audiencia futuro, que digamos. tenga dudas, eh, ¿alguna forma de contacto con vosotros? Sí, claro. Bueno, a ver, no sé muy bien cómo, cómo vais a cómo vais a hacerlo en cuanto a compartir datos de contacto, si por ahí en la pantalla creo que no, pero aparecen, aparecen mis datos, pero no sé, eh, a través de esendex.es, evidentemente es un canal, ahí por ejemplo hay, hay distintas posibilidades de acceso a través de formularios y demás, y si no, pues oye, yo me pongo a vuestra, a vuestra disposición para, para cualquier cosa que, que preciséis, ahí como tú me digas, Emilio. Pues, pues dejaré, para quien quiera contactaros, dejaré forma de acceder con vosotros y Miguel Ángel, muchísimas gracias por, por participar en este live. A ti por tu tiempo y por tu coordinación. Gracias por la magnífica organización del evento. Gracias Miguel Ángel, saludos. Saludos, que vaya bien. Buenas tardes. Y vamos a pasar con Lucas Sevilla, donde vamos a hablar acerca de empresas eh, sociales. Muy buenas. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, temática temática que, que espero que, eh, que gusta a la audiencia porque hay bastante gente que tiene ese tipo de motivaciones y no mm -hmm. se suelen tratar muy habitualmente en, sí. en espacios de streaming en directo. Pues que mira, no, el, el, la idea de hablar de, de empresas sociales eh, surge sí. cuando hiciste ese evento anterior de las mesas redondas y... Yo sí. tuve que irme porque me surgió un imprevisto y no pude un poco lanzar ese, ese, ese tema. Y bueno, viene porque ahí sí que está de moda ahora que están creando, al menos tanto en Valencia como en otras ciudades, eh, se están creando muchas asociaciones para crear empresas de, de, de, de emprendimiento social. Sí mucho para ayudar a empresas que están en exclusión social, pero también para crear empresas propias que, oye, que, que destinen parte del dinero para para ayudar a, a este emprendimiento social y, y m, algunas de ellas incluso me gustan y, y si me permites que te dé una, una, una web, que es una, una e-commerce, una tienda e-commerce e que vende tienda, vende bolsas de papel y productos 100% ecológicos que además eh, contrata gente que en, exclusión, en, en peligro de exclusión social. ¿Se Correcto. Y además tiene una peculiaridad que yo desconocía, que es que puedes hacer videollamadas con gente, y, te, y tiene a gente con, con, con, con, que sabe el lenguaje de signos. Que siempre nos olvidamos muchas veces que hay gente que, que, que es sorda, que es ciega y que, que no y que, y que aunque hay muchísimas herramientas hoy en día para, para comunicarse. No todas las empresas eh, prestan atención a este tipo de, de, de personas. Vale, pues mira, estoy, estoy, dejando, estoy dejando por el chat... Eh, eh, precisamente la, la web para que sí. la tenga para que la gente la tenga constancia vale eh, y entonces eh, ¿qué, ¿qué debe tener o cuál debe ser el propósito de una empresa social? Hombre, hay hasta unos estatutos que creó en la Unión Europea y hace tiempo para estas empresas sociales de hecho está la sociedad limitada y luego está incluso la social hay una, hay una, hay una especie de, de sociedad no recuerdo cuál es porque no, no, no, no sé exactamente, pero que ya está enfocada para empresas sociales. Es decir, que ya te obligan a tener una serie de requisitos, tanto en, en, en donaciones para ONGs o dar limitados recursos mínimos para emprendimiento social, que puede ser de cualquier tipo, pues, ser contratación a gente en peligro de exclusión social o, o cualquier otro ámbito. O sea, no, porque la gente igual se piensa que lo que se... Empresas sociales es solo para contratar o ayudar a empresas de exclusión social y no ni mucho menos. De hecho, el concepto es muy amplio. Es incluso eh, tema ecológico, tema de, de, de violencia de lo que se... Eh, no violencia de género, porque no, no es sea, no sea el término, pero sí para todo lo que es la unión de, de todo tipo de géneros sexuales eh, y, y sobre todo que, que haya ese tipo de que no haya tanta, tanta lacra ¿no? con este con este tipo de, de cosas que pasan. Bien, bien. ¿Y eh, por dónde debería de empezar alguien que tenga ese tipo de inquietudes? Yo entendería que con algún proyecto ya en funcionamiento para aprender... Mira, yo, creo, decir, ¿sí? yo creo que igual lo que, que le convendría a este tipo de gente que tiene alguna, alguna duda, más que meterse de mentor o alguna asociación, yo creo que, que la idea sería que entrara en la aprendedora social que es una página web que une tanto empresas que ofrecen proyectos sociales, es laaprendedorasocial.co, ¿vale? Y ahí tiene como mil y pico miembros activos, eh, eh, ment mentores y colaboradores, hacen cursos, talleres y, y, bueno, hacen una serie de cosas que, que si tienes un poco de gusanillo de, de ver qué es esto del emprendimiento social, pues, bueno, te permite registrarte y, y, y involucrarte un poquito. Si no es involucrarte, al menos saber de qué va. Cuando salgas de la emisión no la encuentro en Google, ¿nos puedes sí. compartir la URL en el chat y la sobreimpresiono? Sí, te, mira, te paso por el chat este que tengo aquí privado, la, la URL, ¿vale? De la vale. Aprendedora Social. Vale, perfecto, perfecto. Pues mira, eso eh, yo sí que lo puedo. Yo que sí que lo puedo eh, sobreimpresionar aquí. Uh -huh. Así que eh, mira, luego, estoy sobrepresionando una... la URL y sí. algún. ¿Algún último detalle que nos quieras comentar Mira, sobre eh, para el tema de e-commerce, e porque es que no... Además, es una pena porque no me pude... Me lo comentaron y no me pude apuntar el nombre. Pero hay una, hay una especie de página web o de empresa que ha creado un plugin en el que tú te puedes añadir a, a, a, a, a PrestaShop o Hoogomers y cualquier otro tipo de plataforma de e-commerce que te permite seleccionar el proyecto a la que quieras donar dinero e incluso elegir dinero. Es decir yo, por ejemplo, estoy en una tienda de zapatos y en esa tienda de zapatos me compro la, mis zapatos favoritos y además me da, en el carrito de compra me da la opción de elegir, eh, donar, pues yo que sé, ayuda contra el hambre. Pues elijo la, el proyecto de ayuda contra el hambre, elijo la cantidad que quiero donar y automáticamente esa empresa dona en mi nombre la, el dinero que yo quiero donar. Es una cosa que, que está todavía muy, muy en pañales, pero que es una cosa que me gusta porque poco a poco se están añadiendo las, las, las ONGs a, para... Es una manera de difundir sobre todo la, la donación porque al final... Eh, todos nos quejamos de, de las empresas, de las personas, perdón, que, que nos abarcan en la calle para que nos hagamos socios y ONGs y quizá con un pequeño gesto como añadir un euro o dos euros en un carrito de la compra eh, ya estás ayudando sin necesidad de dar datos porque encima lo dona otra empresa en tu nombre. Pues Lucas, muchísimas gracias por tu participación y aportación en este debate y nos vemos en un próximo evento. Gracias a ti Emilio por la invitación. Un placer. Saludos Lucas. Y vamos a pasar con eh, Soya García, eh, de, que es directora general Iberia y la TAM de 3 donde vamos a hablar acerca de comercio electrónico y verano. O sea, hay que tener en cuenta que la estacionalidad es bastante, bastante importante de cara a aprovechar determinados eventos, fechas, etcétera. Muy buenas, Soya. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Buenos días. Un, un placer tenerte por, por estos lares. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal la experiencia en, en, en los últimos eventos? Porque lo de volver a vernos en presencial, la verdad es que, que teníamos muchas ganas. ¿Qué tal la experiencia de la vuelta a la cierta normalidad? Pues la verdad es que es súper buena. Sí, sí, estamos muy contentos porque ya después de dos años ya había ganas de, de hacer networking, de ver otra vez a a la gente del sector, de volver a encontrarnos con nuestros clientes. Así que la verdad es que está yendo súper bien. Muy contentos, la verdad. Para quien no conozca a ¿qué es lo que hacéis? Bueno, nosotros somos una empresa que eh, llevamos trabajando en marketing de performance desde el año 1999. Es decir, ya llevamos 22 años en, en el mercado español. Y, bueno, pues, lo que hacemos es llevar a cabo estrategias de, de marketing de resultados para, para anunciantes, principalmente, pues, en los sectores del turismo, de la electrónica, de la moda, también finanzas, ONGs. Eh, tenemos varias líneas de negocio. Eh, por un lado, pues, bueno, se nos conoce principalmente por ser eh, una de las mayores redes de afiliación del, del mercado. Eh, al final, pues, bueno, es lo que, es lo que nos, da, nos da de comer, sobre todo, ¿no? Pero luego alrededor del canal de afiliación también hemos desarrollado otras, otras estrategias que complementan eh, los, eh, los programas de afiliación de nuestros clientes, como, por ejemplo, pues, campañas de lead generation, campaña de descarga de aplicaciones, eh, no sé, pues, eh, campañas de marketing de influencers, en, pues bueno en definitiva programática compra programática es decir todo lo que pueda suponer generar un volumen de ventas importante para nuestros para nuestros e-commerce y es que eh, hay que tener en cuenta que junio es un junio julio es, un, es muy importante para dos sectores fundamentales que vosotros trabajáis mucho como son moda y turismo ¿Qué no. recomendaciones, recomendaciones le daría a, a los anunciantes para sacar el máximo provecho de estas fechas bueno, pues mira, precisamente en esta línea hemos sacado un par de, un par de informes hace, hace nada muy poquito, como un par de semanas o así. Así que a todos los que nos estáis viendo, pues os animo a que si os apetece ver estos informes con datos reales de, de Trade Hablar, pues nada que me, que me escribáis y si yo encantado os los, os los envío. Pues mira, hemos visto que por ejemplo en el, en el sector turismo con respecto a la primavera, ya hemos incrementado un 72% en, en el volumen de ventas. A ver, esto era lo esperado, obviamente, ¿no? Porque después del tiempo que hemos pasado, pues, la gente tiene muchas ganas de, de salir, de viajar. Pero, bueno, también es verdad que tenemos que tener un poco en cuenta los precios. Eh, hemos tenido también un incremento del 41% en, en cuanto a tráfico. Y, bueno, pues, la recomendación eh, para, para todos los e-commerce que estén en, en turismo es que, eh, pues, bueno, que os animéis a probar sobre todo los, los canales de, de afiliación y el canal de, de marketing de influencers que está funcionando ahora súper, súper bien. Sobre todo dentro del canal de afiliación, pues, aquellos modelos de negocio que tienen que ver con cashback, con clubes de empleados, es decir, loyalty cuponeras, cholleros, estrategias de display, todas con orientación a CPA, pues, la verdad es que están funcionando súper, súper bien. Y, bueno, pues, nada, la recomendación es esa, ¿no? Que, que si estos e-commerce se animan a, a abrir un canal de, de afiliación, pues, que saben que hay un montón de categorías de afiliados con las que pueden trabajar y, sobre todo, con orientación a CPA, que es lo, es lo más importante, no es decir, eh, solamente se paga por, por venta generada. Y esto es una de las grandes ventajas que tiene el canal de afiliación. Esto bien, bien. dentro y, del sector turismo, Emilio. Y, y ahora que llega el, el veranito, eh, los influencers están totalmente a tope. Eh, ¿Cuál es vuestra experiencia con ellos? Bueno, pues eh, el, el tema de los marketing de influencers eh, es que estamos viendo en los últimos dos, tres años que está tomando una, una dirección diferente. ¿no? Es decir, hace, hace unos años, pues sí que veíamos cómo los influencers estaban vendiendo su nombre, estaban vendiendo el volumen de seguidores que, que tenían en las distintas redes. Pero ahora la tendencia está siendo distinta porque también los anunciantes están pidiendo otra, otra forma de trabajar. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es enfocarlo mucho también hacia el CPA. Es decir, eh, por ejemplo, en nuestro caso nosotros solemos trabajar con microinfluencers, con nanoinfluencers, aunque también es verdad que tenemos algún influencer un poquito más grande. Pero bueno, son influencers que realmente conocen muy, muy bien el sector del marketing digital. Y que, lo que es más importante, que pueden vender, ¿no? Es decir, que al final no es que estén vendiendo su nombre ni que estén vendiendo su marca, sino que están vendiendo su estrategia. De, de ventas dentro, de, dentro de, los, de las diferentes redes sociales. Y esto está funcionando muy bien también tanto en el sector moda como, como en el sector de turismo. Ahora, por ejemplo, tenemos una campaña con el, con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para promocionar a Alcalá de Henares como un destino turístico y la verdad es que a través de influencers está funcionando súper, súper bien. Pues muchísimas gracias, Soraya, por tu aportación en comercio electrónico eh, estival Y que nos veamos en presencial en menos de dos semanas Sí, sí, sí, nos vamos a ver en el, en el karting, nos veremos Pues, Soraya, un placer y nos vemos en nada, saludos Muy bien, muchas gracias Emilio Gracias Y eh, vamos a pasar acerca de hablar de livestreaming streaming e-commerce con Chen Yue que es el eh, Global Digital Marketing and E-Commerce en Laboratorios eh, Fergal. Eh, muy buenas, Chen. Hola, Emilio. ¿Todo bien? Eh, muy bien. Muchísimas gracias por, por animarte a participar en este streaming en directo, eh, donde eh, quería preguntarte sobre el live streaming, que es una tendencia que en Asia está pegando realmente muy fuerte. Eh, entonces... Eh, ¿Cómo está impulsando? Que aparte que lo está impulsando muchísimo TikTok y, y de hecho entre los early adopters también es algo que está triunfando muchísimo, lo cual la mezcla de Asia, TikTok y adopters me da a mí que es algo que va a ser un fenómeno que va a traspasar todas las fronteras. ¿Qué opinas sobre la live stream e-commerce? Sí, de hecho nosotros bueno, hace un, hace un poco tiempo, ¿no? Nosotros cuando eh, cuando yo dirigí un proyecto de cross border e-commerce, vendiendo productos de aquí a China, eh, hemos hicimos varios eh, colaboraciones con live streaming, in, live eh, live streaming commerce. En este caso, para mí existe dos tipos de live streaming. Primero es lo que típicamente vemos con los buenos resultados. Eh, las eh, que venden muchísimo, estos siempre colaboran con un influencer. ¿Por qué? Porque influencer ya tiene su clientela, ya tiene sus fans, entonces, y cuando ellos promocionan un producto, rápidamente pueden ver el resultado, Cuanto ha vendido durante tal, tal, tal fecha, incluso, eh, pues en, en China, sobre todo, eh, este, este sector es un sector ya muy maturo, pues ya hay influencer que ya tiene, pues, eh, 10 millones de personas, hay, por ejemplo, la última... Uh, live Streaming antes de el primer, el primer promoción, el, 6, el, el 18 de junio, es la, es la primera promoción del primer semestre, y, y ahí han, han tenido casi 250 millones de visualizaciones durante toda la sesión de Live Streaming. Entonces, allí eh, esa siempre hace muy bien con los influencers, o influencers importantes. Y luego de ahí hay otro modelo... Que están, ahora están expandiendo muchísimo, que es haciendo live streaming, ¿no? Por la marca. Ellos, pues, abren una cuenta que hacen live streaming contra tanto empleados propios. es sí que, eh, bueno, obviamente que inicialmente no pasa a tener todos los fans o todos los seguidores que tiene un, un influencer. Entonces, se lo tienen que construir poco a poco. Pero sí que hay, hay varias, ¿no? Como L'Oreal en China ya tiene unas. Eh, una, unas eh, a su cuenta ya tiene muchos seguidores, ya están teniendo buenos resultados a través de esta modalidad. Y luego, ¿cómo están expandiendo no desde China hacia afuera? Por ejemplo, en el sur de Asia, la verdad es eh, como la cultura comparte entre un poco asiático, tal, tal, tal. Y ahí están teniendo muy buenos resultados. Ya hay muchísimos influencers, ya han metido este sector. Ahora en Europa, la verdad que sí, sí que vemos menos esta modalidad. Sin embargo, últimamente TikTok, de ese año pasado, ya han, han sacado, han lanzado su plataforma de TikTok Shop en Reino Unido para hacer experimentación. Y allí ya veo, he visto eh, bastante profesional chinos y están vendiendo su producto a través de TikTok Shop, haciendo live streaming. Y, y ahora, eh, justo la, creo que es eh, el, el mes de abril, TikTok Shop se expandió su modelo a sur de Asia. Ahora tiene en Reino Unido, tiene sur de Asia. Yo creo que el siguiente paso ya es en, en, en zonas de Europa, incluyendo España. Y especialmente también la semana pasada estuve un evento de Twitch. También me mm. sorprendió muchísimo porque ya hay una comunidad grandísima haciendo live streaming. Aunque de momento no es vendiendo producto Es más de, de, de, de ocio, de interacción, pero... Si ya tiene estas fans, los, los, los editores, ya está acostum acostumbrando esta modalidad, pues pronto, yo creo que para el año que viene, empieza a tener resultados de, de, de, comercio, de, de comercio electrónico a través de streaming entonces, eh, eh, el Twitch para mí como plataforma es absolutamente genial, de hecho estamos emitiendo por ella, pero en el, más allá de China, eh, ¿quién dirías tú que en el en mercado occidental, Europa, España, eh, lo est esté empezando a arriesgar y a apostar por el, e -stream? el el Reino Unido. Sin duda, porque en TikTok están, están, están generando buenos resultados. Es que cada, hay muchas sesiones, hay muchas sesiones, ya están, ya están empezando sí. a vender producto. Lo que pasa es que necesita un poco el, el costumbre, ¿no? Eh, sí, muchas sí. veces, lo, cuando hacen live streaming, muchas veces lo que aprovechan es el conocimiento del de, de otros eh, sesiones, otros ejemplos, para hablar con consumidores de Reino Unido. Realmente eh, alguna vez chocan la cultura, chocan... Eh, no funciona, entonces están explorando una manera de poder hacer live streaming vendiendo productos en Europa y están logrando muchos avances Bien, bien Pues Chen, muchísimas gracias por tu aportación sobre el live streaming y que nos veamos muy pronto Vale, muchas gracias Emilio ¿Qué? Saludos Chen, saludos A ver, a ver eh, Vamos a pasar a hablar sobre medios de pago con Fermina Jiménez de Banque Sabadell. Eh, que te me escapas, ahí estás. Muy buena, Fermina. Hola, buenos días, Emilio. ¿Qué tal? Me alegra considerablemente verte en antena. <risa> sí, porque ha habido unos poquillos problemillas técnicos, pero bien, todo es solventado. Nada, nada, nada, nada que no haya sido capaz de, de te lo agradezco total, inmensamente. Total. hay medios a nuestro eh, alrededor que se pueden utilizar cuando no es una tu, cosa otra, así tu, que, última, tu última media hora, no me quiero imaginar el momento de tensión que has tenido que vivir. <risa> sí, sí, entre el calor que hace aquí y el calor que he tenido que pasa para poder conectar, pero bueno, ya está, ya está todo, ya estamos en directo contigo. Pues muchísimas gracias. Y claro. te quería preguntar acerca de, eh, de no, nuevos productos, nuevas tendencias, sectores que ahora en pospandemia están funcionando mejor. Porque desde vuestra experiencia, desde los TPVs y e-commerce de, de, de Van Sabadell, tenéis un número realmente muy elevado de, de datos para saber qué es lo que se cuece lo que se mueve. Con lo cual, a nivel de tendencias, sectores, productos, ¿qué nos puedes comentar? Bueno... A ver, pues, desde la parte de que a mí me toca, que es dentro de especialistas de Banco Sabadell, ¿vale? Especialistas en, en medios de pago eh, para empresas, autónomos, pymes, ¿vale? Y grandes empresas. Bueno, pues, comentarte que los sectores que están tirando o por lo menos lo que nosotros vemos en nuestro día a día después de la pandemia, hay sectores muy importantes como, el, como puede ser el del turismo, ¿vale? O, o los eventos presenciales que hemos vuelto otra vez a, a estar ahí... Y, y bueno, gracias a Dios a, a, a, pues eso, a poder ofrecerlos. Pero bueno, uno de ellos, por ejemplo, es el, el canal Oreca, donde además el banco ahí hemos, mmm, hemos sacado un producto nuevo, novedoso, un, un nuevo TPV, que es que, bueno, que el banco le ha llamado TPV Smart, que es un, una nueva tecnología de, de forma de cobro, que es, al final es un, un TPV Android. Que Pues eso, lo que hace es facilitar un poco eh, a, a, a ese canal específico eh, con, con aplicaciones específicas que le permite, pues, hacerle más, más, más llevadero o, o no sé, o poder obtener más información. Por ejemplo, es un, un PPV que te ofrece al, a, a este canal en concreto, le ofrece dividir la cuenta de, de sus comensales o le permite gestionar el tema de las propinas. Eh, al ser un sistema Android, te permite coger datos bien tipo WiFi fi 3G. 4g con lo que esto conlleva vale con, en, en muchos locales que al final es, es muchas de las veces que lo, lo que se nos queja el, el público ¿vale? que en parte de la conexión como me ha pasado a mí hoy vale suele fallarte justo en el momento más idóneo que es el cobro de tu cliente que es cuando únicamente tú no quieres fallar ¿vale? Mm. Así que... Pues ese tipo de Smart que, que lo presentamos en este canal hace no mucho, eh, para temática de hostelería, restaurante, compartir cuentas, etcétera, realmente muy interesante pero te quería preguntar acerca de estrategias de Banco Sabadell, en medio de pago de cuota de mercado que estéis ahora, especializaciones verticales que prefiráis o que tratéis más mejor, ¿qué nos puedes comentar sobre estrategias? Vale, pues ahí en cuota de mercado, Banco Sabadell eh... Bueno, podemos decir que somos, eh, no vamos a decir los más potentes, ¿vale? Pero sí estamos en el, en el top, en el top 3 de los, de los bancos con más presencia en medios de cobro, a pesar de nuestro tamaño, que no somos el banco más grande dentro de España, pero sí posiblemente el que gran parte de cuota tiene en estos medios. Eh, ¿Cómo se lo plantea el banco? ¿Cómo lo hace la parte de medios de pago? Bueno, pues tiene todo, todo un departamento, todo un, un, una, una línea de profesionales dedicado a ellos, ¿vale?, donde, pues, somos un canal de especialistas, somos eh, lo, que es, lo que es en la parte comercial, ¿vale? con, con unos 35 o 36 especialistas de TPV, tanto para la parte de autónomos y negocios, como para la parte de empresas y grandes empresas, ¿vale? Y banca corporativa, que lo que hacemos al final es un poco, digamos que poner en contacto a la oficina, ¿vale? Con, o sea, al cliente con su oficina. Eh, al final, muchas veces hay que hablar el mismo idioma del cliente, sobre todo, además, si es un e-commerce, ¿vale? Que, que requiere de unas especificaciones en sus pasarelas de pago, que muchas veces cuando se, acube a, se acude a tu oficina, pues, es un poco difícil, ¿vale? Cuadrar esos. Y, al final, es ahí donde, donde nuestros compañeros de la red, pues acuden a la, a la parte de especialistas. Y, y bueno, es un departamento que vamos en, eh, en el que el banco ha focalizado y vamos creciendo. Vale, empezamos siendo bastante menos y, y, ya te digo, terminamos el año pasado con treinta y tantos para toda la red comercial de, de España. Y, bueno, luego dentro del de, de canal de especialistas, eh, digamos que mmm, trabajamos las, los, los, las verticales, ¿vale? O sea, las sectoriales. Eh, pues trabajamos la especialización en el sector del canal Oreca, especialización en el turismo, especialización en los segmentos de alimentación. ¿vale? ¿Para qué? Pues para poder ofrecer a cada uno de ellos eh, el sistema de pago más idóneo. ¿vale? Al final terminando a hablar el mismo idioma ahí, eh, en el sistema que el cliente necesita para poder cuadrarlo con lo que el banco puede ofrecerle. Pues sí. muchísimas gracias, Fermina, por, por comentarnos un poquitín acerca y participar en este streaming de, de tendencias. Y gracias espero que nos veamos de nuevo en otra en otra actividad. Seguro, seguro que sí. <risa> Nada, Muchas gracias, muchísimas saludos. gracias por invitarnos. Gracias. Hasta luego. Y vamos a, a, a pasar a hablar con Ricardo Lop de, de Acero Hispania, que para mí personalmente es uno de los profesionales de e-commerce con más veteranía, conocimiento y experiencia, y sobre todo generosidad. Porque en los debates que, que, que hemos participado juntos en muchísimas ocasiones, de una forma profundamente generosa, eh, compartía eh, su experiencia precisamente sobre el tema que vamos a hablar, que es logística internacional. Muy buenas Ricardo. Hola, buenos días Emilio. Pues te he presentado de, de, de profesional con mucha experiencia y, y profundamente generoso. Y es que mi experiencia compartiendo conversaciones contigo es que siempre has estado encantado de, de enseñar ...las veces que te has dado tú contra el muro de la logística internacional... ...a los que no conocías esa información. Pero, ¿qué nos puedes comentar un poquitín sobre, precisamente... ...de logística internacional, sus vericuetos y su, sus trucos? Muy bien. Bueno, esto es un poco complejo... ...sobre todo cuando, si tienes un producto tan raro y delicado como es el nuestro... ...que vendemos igual pistolas detonadoras, espadas, cuchillos, muchas cosas que suelen tener problemas en las aduanas o dificultades, igual que lo puede tener, por ejemplo, la alimentación, que también es muy delicado. ¿no? Entonces, de entrada, eh, todas esas limitaciones que tienen nuestros productos, eh, sales loco cuando te las vas encontrando y te ponen un poco de, de mal genio. ¿no? Pero todos esos obstáculos que de entrada los ves como un problema, en cuanto los resuelves, pasan a ser tu ventaja competitiva. El precio del producto lo sabe bajar cualquiera, pero enviar una pistola a un Lambator ya no es tan fácil. Entonces hay que prestarle bastante, bastante atención a la logística. En todas partes del mundo hay gente que tiene tarjetas visas. Allí tienes que llegar. Entonces, lo, explico cómo lo hacemos nosotros en base sí. a nuestros productos. A la página web, cada producto tiene asignado un peso, un peso volumétrico. O sea, un peso en orden de marcha, un móvil pesa 200 gramos, con el de instrucciones, el cargador y la caja, pues pesa 500. Bueno, eh, cuando alguien está echando productos al carro de la compra, el carro de la compra va calculando el peso. Y en el momento que le dices dónde estás, si estás en Honolulu o en Australia, pues tiene que ir en avión. Ese producto puede ir en avión. Al producto ya le hemos dicho, o sea, a la página ya le hemos dicho si ese producto puede ir en avión o no. Puede ser munición con pólvora, productos inflamables, aceite de limpieza. Hay productos que no pueden ir en avión, ¿vale? No porque estén prohibidos, sino por el avión. Pues tú no puedes montar en avión, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, en función del peso, del volumen, de lo que va dentro y del destino, selecciona la, el método de transporte más económico a ese, a ese destino. A lo mejor puede ocurrir que en Honolulu medio kilo lo lleve FedEx, si pesa 2 lo lleve UPS y si pesa 7 lo lleve TNT. ¿Qué es una paliza? Sí, pero hay que optimizar el valor del transporte. Si no te lo trabajas muy bien, eh, va a salir un transporte muy caro y si al cliente le hace mucha falta lo pagará, pero habrá muchas ventas que se perderán por el camino. Entonces es necesario... Ajustarlo al máximo. Y luego también eh, los medios de pago, que no entran en el tema de la logística, pero en, tienen bastante relación. Hay gente que quiere pagar, tiene dinero y no puede. Entonces, eh, igual que te va mostrando los, los medios de envío para ese producto, ese país y, y, y ese, ese volumen y peso, pues hay que hacerlo uno a uno. Uno a uno es que cada vez que vas a dar de alta mis productos has de tener eso muy en cuenta y luego también según el valor y el producto en sí, Si un paquete puede pesar medio kilo, pero a lo mejor el producto vale 5.000 euros. Eso no se puede romper. Entonces no le digas que pesa medio kilo, dile que pesa 5. Porque le vas a hacer un, un, un paquete que puedes bailar la jota encima y no te va a romper no puedes tener un problema en Alaska no es lo mismo tenerlo en Alaska que tenerlo en Burgos la diferencia es el precio no la distancia no Brady, sí, no, porque la que el, el, el, el, el, el, el, el, el. detalle está que en logística hay, hay más de una empresa de transporte que, que no entiende que lo que lleva es frágil, valioso y que hay que tener muchísimo cuidado no hay ninguna que lo, que lo haga bien porque van los repartidores que yo los veo todos los días, van a mata caballo, se pegan unas palizas que para qué, algunos vienen a repartir el domingo por la tarde porque si no les penalizan, son autónomos, yo los entiendo. Entonces, como no me fío de lo que le pueda ocurrir al paquete en, en las ocho escalas que va a hacer antes de llegar a Punta Arenas, que se va a hacer más de 20.000 kilómetros, eh, de, de Castel Serás, de, de Teruel, sale el paquete blindado, no le puede ocurrir nada. Entonces, también tienes menos incidencias, menos reclamaciones al transporte y el transporte, pues, si tienes menos incidencias, te pueden dar una mejor tarifa también, ¿vale? Okay. O sea, es bueno para todos, todo el mundo gana, cliente yeah. satisfecho, transportista más tranquilo y nosotros también. Entonces, yeah. de, de, de la nave los paquetes tienen que salir blindados, antivandalismo, paquete que, que, que, eso, que puedas bailar encima. Y si me permites la pregunta sobre tendencias, porque eh, eh, repartes a medio mundo tus productos de acero de Hispania son bastante singulares e, e interesantes. ¿Cómo ves el mercado ahora en la situación actual? ¿Bien, regular, mal? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son tus previsiones en el corto medio plazo? No tengo una previsión clara. Lo único que tengo claro es que pase lo que pase nos vamos a adaptar. El año pasado, eh, donde... Mm -hmm. En el país que más hemos vendido, eh, de fuera de España, ha sido en Argelia. Uh -huh. Y esta mañana, los argelinos, gracias a Pedro Sánchez, pues nos han cortado el rollo. Como hemos dejado de vender en Ucrania y en Rusia y en Bielorrusia, gracias al señor Putin. Estas cosas van a ocurrir siempre. Siempre vas a uh -huh. tener eh, estos imprevistos. Y yo no, bueno, desde que ha ocurrido, la primera vez que me quejo es ahora, pero no es que me queje. Simplemente lo comento. Ocurre esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Y déjate de, de quejarte. Quejarte es una pérdida de tiempo. te Amargas tú solo y amargas a los de alrededor. Esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? Esto es lo que hay. Otro obstáculo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo nos lo adaptamos? Y venga. Y quejarse en, en, en la vida. No es, es el atraso más grande que hay. Quejarse. Entonces, eh, hay muchas cosas complicadas... Eh, Ahí, ahí nos gusta a nosotros eh, trabajar porque si te pones a, a intentar competir con lo que vende Amazon tirado de precio, entregado en 24 horas y devoluciones gratis, pues un negocio será complicado. Entonces, uh -huh. nosotros preferimos enviar pistolas a, a Mongolia que no liarnos a vender cosas sencillas en, en el pueblo de al lado. Uh -huh. Pues Ricardo, un placer tenerte en esta ocasión en online. Y que nos volvamos a ver en, en presencial eh, pronto, Iván. Bueno, una cosa: eh, si, si alguno de tus, eh, de los que ven el vídeo lo que sea, tienen alguna duda sobre algún tipo de envíos a algún lado, nosotros eh, nos ha pasado de todo. <risa> nos pueden contactar directamente si, si quieren y nosotros le si sabemos cómo se puede solucionar o las opciones que pueda tener. Y eso que se ha ahorrado. Pues mira, eh, vuelvo a recordar eh, sobre Impresionado, Ricardo Lop, de Acero Hispania, por si te quiera, la audiencia te quieran preguntar, eh, que saben que, que sepan que eh, eres muy generoso y que te encanta echar una mano. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Por, pues, con, Ricardo, con nos vemos en la próxima. Saludos. Hasta luego. Hasta ahora. Y vamos a pasar a... El siguiente tema relacionado con lo que estamos hablando con Ricardo de internacionalización, pero eh, más de un punto de vista de adaptación adecuada, eh, tanto del marketing como de nuestras páginas web, a esa internacionalización. Y vamos a hablar con Mare Ortiz que es director de, y manejo de cuentas en, en la agencia de, de traducción y lingüística On Translation y que son muy buenos especialistas precisamente ayudando a internacionalizar eh, empresas. Muy buenas, Marc. ¿Te escucho? ¿No te escucho? ¿No te escucho? Estás como muteado. Palabra. Estás como muteado. Estás quedado sin sonido. A ver, a ver, a ver. No, nada, no te escucho, no te escucho absolutamente nada. Pues mira, eh, lo que podemos hacer es, eh, eh, por cierto, cierra algún otro Zoom Teams que puedas tener por ahí, que a lo mejor está eh, atacando al tema, de, ata al tema del micrófono. Y te, como tengo por aquí a Ismael. Sí, lo tengo por aquí. Dentro de, de, de cinco o seis minutos, cuando termino con Ismael, intento volver contigo, porque no te escucho, Marc. Vale. Pues mira, dentro de cinco o seis minutos vuelvo, vuelvo contigo, a ver si entonces te podemos escuchar. Vale. Entonces, vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, que es Ismael Moyano, fundador de Practica Test. donde vamos a hablar acerca de la temática freemium. Muy, muy buenas, Ismael. Emilio, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Se ¿Sí me oye bien, ¿no? sí Sí, o sí. Sea, si, si, si no se llega a escuchar en este caso yo hubiera sido problema de... Ya, sospechoso, ¿no? Hubiera sido, sí. Vale, sí, pues no, nada, no, no. yo os venía a hablar sobre, bueno, sobre la, la, la modalidad. Nosotros, por ejemplo, en Practicate somos una plataforma, una autoescuela online y trabajamos mucho lo que sería todo el modelo Freemium, ¿no? Que es, pues, ofrecer cosas gratuitas y a partir de ahí, pues, ofrecer servicios plus, ¿no? Un poco más, más premium. Y entonces eh, vengo a explicaros un poco las ventajas, ¿no? Nosotros utilizamos la parte gratuita como captar clientes, ¿no? Nosotros que tenemos un score Online, pues ofrecemos algunos exámenes, pero luego cuando quieres hacer más exámenes ya entonces pagas. Entonces todo eso pues hace que a nivel de Google, porque nosotros nos enfocamos mucho a traer tráfico de internet, ¿no? Todo el tema del posicionamiento todo el posicionamiento todo lo, lo que es el posicionamiento orgánico ¿no? para atraer clientes a nuestra página web. Nosotros lo trabajamos bastante y eh, el hecho de ofrecer ¿no? unos exámenes gratuitos hace que esa sea la mejor forma y la forma más económica no al final de, de captar clientes. Entonces eh, nosotros captamos los clientes y luego una vez que los tenemos le ofrecemos como pequeños servicios que no tengan un precio quizás muy elevado, uh -huh. ¿no? Y que, bueno, pero que nos sirva ¿no? Por, para monetizar un poco lo que es el, el servicio. Que sí, que con la parte gratuita no lo monetizamos, no la parte free, pero con la otra pues ya compensa un poco. Bien, bien. Y otro área que, que también manejáis muy bien es posicionamiento pues, en buscadores. ¿Qué, qué, ¿Qué técnicas recomendarías utilizar para captar mejor visitas? Nosotros, eh, sobre todo, para captar visitas, una de las pruebas que hemos hecho ha sido... Sobre todo intentar resolver la intención de búsqueda del usuario. Por ejemplo, si el usuario va a buscar eh, exámenes, en nuestro caso, exámenes de la DGT, o, entonces crea una página que solo hable de eso. Y a partir de ahí, dale eso gratis, ¿no? Relacionado con lo de antes, ¿no? Utilizando el modelo Freemium, le das un 3 gratis y si quieres más, pues ya, eh, ya pagas, ¿no? O accedes a una membresía premium y todo eso. Entonces. El SEO, evidentemente, es súper importante. ¿no? Nosotros trabajamos mucho todo lo que son las palabras clave y tal. ¿no? Entonces, utilizamos herramientas para encontrar las palabras clave. El propio Google también te da herramientas para encontrar cuáles son las palabras que más gente busca. Por ejemplo, pues si la gente busca mucho cuando se va a sacar el carnet de conducir manual de la DGT, pues tú trabajas la palabra clave manual de la DGT porque es lo que la gente busca. Si lo busca y le gusta... Eh, pues se quedará en tu página y a partir de ahí pues ganarás más clientes, más, más, más uh -huh. y te ayudará a monetizar, claro. Y el encontrar las palabras adecuadas para el negocio, que yo más de una vez me he puesto a, a intentar ahora probar ensayos ahora usar alguna sí. herramienta automatizada, pero ¿cómo sigo cómo vosotros para encontrar las mejores palabras clave? Yo para encontrar las mejores palabras clave utilizaría el propio Google. No sé si os ha pasado que a veces cuando hacéis una búsqueda en Internet eh, hace, bueno, hace la búsqueda Y ya Google os pone como unas preguntas frecuentes Que suelen hacer otros usuarios Entonces Google mismo ya te recomienda Búsquedas relacionadas Sobre tal, por ejemplo Si alguien busca cómo sacarse la licencia de conducir eh, De clase de coche Pues te, hay una pregunta frecuente que es ¿Cuánto cuesta? Entonces tú haces un artículo Sobre o en tu página web Trabaja también la palabra cuál es el precio medio De sacarse el carnet de conducir Porque es lo que la gente busca Entonces ya el propio Google ya me dice palabras clave eh, me dice long tails me dice preguntas frecuentes, ¿no? Me da cierta información que yo luego, si lo hago bien, debería coger esas frases y para trabajar esas palabras. Mm. Eh, por cierto, nos comentaba José Ramón Padrón de 6 en la primera intervención la importancia de la infraestructura técnica para que la página cargue bien rápida Google la premie ¿Qué otros aspectos eh, tú valorarías para que el SEO eh, esté bien valorado? Mira, lo que comentaba, no, no, lo he, no he visto la, la ponencia de, de tu compañero, pero eh, totalmente, el servidor es súper importante, ¿no? De hecho, eh, Google tiene desde hace un año, más o menos, tiene ciertos, ciertos puntos y uno de ellos es la velocidad de carga. Se dice que si una persona, está estás cargando una página web y tarda más de 10 segundos, la persona se va y pierdes la visita. Entonces, tener un hosting y un servidor que vaya súper rápido es súper importante. Luego, más cosas, eh, la más importante es resolver la intención del usuario. Si un usuario viene buscando test de la DGT, eh, dale las test de la DGT, no le des otra cosa. Si le das otra uh -huh. cosa, se va a ir. Y si te vas, y si se va el usuario, generará rebote. Y Google eso lo ve. Uh -huh. Entonces tienes que. Oye, ¿Sabes, pelín, ¿sabes lo, lo que puede? me lo que me, me, me, me, me lleva? No, intento no decir un insulto. Lo que me molesta es <risas> el clickbait. Eh, sobre todo en medios de comunicación en Discover, Google Discover, en sí. cuanto a un medio de comunicación me hace un clickbait de medio engañarme, le digo miedo también a Google Discover, bloqueame este medio de comunicación de por vida, o sea, si me has hecho un clickbait una vez, tranquilo que me lo, va, me lo vas a intentar hacer de nuevo, no, eh, claro, lo bloqueas y tal. Pues eso mismo Google también lo hace de forma natural, porque tú cuando entras, por ejemplo, si yo vengo a buscar un presupuesto para arreglarme un tejado entre una página web y no me gusta, voy para atrás y voy a otro resultado. Entonces Google detecta que te has ido para atrás, te ha ido, pues si habías pulsado primero al primer resultado de búsqueda, no te ha gustado, te has ido al segundo y en el segundo te has quedado. Porque recordad que Google sabe si has pulsado el primer resultado y luego al segundo, porque eso lo tiene, porque lo estás clicando uh -huh. de Google. Entonces Google detecta, uy, esta persona ha ido al segundo resultado y no al primero. Quizás debería ser el segundo resultado estar por encima del primero porque resuelve mejor la intención de búsqueda del usuario. Entonces, pues, uh -huh. Google poco a poco va filtrando. Pero ahí luego está gente como tú y como yo, Emilio, que le decimos que no nos gusta ese resultado y que no queremos que lo muestre más. Ya te digo. Pues, Ismael, muchísimas gracias por compartir tu experiencia de práctica test y espero verte en más actividades de la Latina Vale. Y tanto. Un placer. Que vaya muy bien. Un saludo. Gracias. Saludos. Y vamos a intentarlo una segunda vez con Mark. Muy buenas, Mark. Hola, Emilio. ¿Ahora sí? Bien, Bien. conseguido. Pues un placer. Eh, por cierto, curiosidad, ¿qué ha sido? He cambiado de PC, no sé. Ah, vale. Vale, vale. Es Él la... <risa> <risa> <risa> el más técnico informático que, que, está. que no, existe. Ya no lo no, Cambio Cambió no. El ordenador. No. <risa> Pues mira, eh, vuelvo, vuelvo aquí contigo, internacionalización. Entonces, pe, eh, en internacionalización, pues eh, quería hablar contigo porque eh, en OnTranslation soy eh, muy buenos es especialistas en ayudar a los e-commerce a internacionalizar adecuadamente y es que uno de los problemas que se encuentran los comercios electrónicos habitualmente al internacionalizar es el volumen de productos, que, que hay que llevar a otro idioma. Eh, ¿Cómo se puede hacer de una manera rentable? Porque justo nos comentaba un participante anterior, Emilio Alarcón de Curiosite, que ellos eh, más o menos subían dos referencias nuevas al día y aún así les costaba eh, un gasto energético recursos realmente elevado. ¿Cómo se puede hacer una internacionalización rentable? Claro. Este es el problema que se encuentra en la mayoría de los e-commerce, ¿no? A no ser que sean en tiendas muy pequeñitas, que es que tienen un volumen súper elevado. Entonces, a la, ve, a la vez de, bueno, cuando tienes que abrir un nuevo mercado, aquí lo que nosotros recomendamos es estudiar bien los productos que tienes y mirar cuáles son los productos que de entrada crees que te pueden funcionar más, ¿no? Si has hecho un estudio previo, pues puedes saber exactamente pues cuáles son los que tienen un ROI superior o cuáles son los productos que crees que en ese mercado en concreto van a funcionar más porque están funcionando aquí o por lo que sea. Entonces, nosotros lo que recomendamos de entrada es empezar por esos productos, ¿no? Hacer como la lista de los productos que mejor te van a funcionar y empezar con esos, con esos productos en cuestión. Entonces, pues, la, lo ideal es hacerlo por fases. Es decir, una vez ya has hecho la fase inicial con los productos y estos en cuestión y te ha funcionado y has tenido esto, ¿no? Pues, el retorno de la inversión, pues, entonces ya empezamos una segunda fase con nuevos productos, pero no intentar ir a la vez con todos los productos porque sí que entonces es un gasto súper elevado y tampoco te interesa, ¿no? Más vale ir con poco, ver qué funciona, testear el mercado y a partir de allí ir probando e ir mirando. ¿Y qué consejos le, le darías, aparte de intentar que esa internacionalización sea rentable, qué consejos le daría a alguien que se está empezando a plantear salir de las fronteras propias porque o bien ya está llegando a una maduración de su propio mercado o porque simplemente dice, mira, mi modelo funciona, voy a llevarlo a otros países. ¿Consejo en base a vuestra experiencia? Vale, yo, yo creo que antes decíamos esto de las fases, ¿no? Pero aparte de las fases, lo que es importante es tener claro qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, nosotros tenemos distintos servicios. Servicios que tú has nombrado muchas veces como de transcreación y otros. Pero quiero decir Pero Lo importante es saber qué es lo que quieres y mirar en qué parte de tu web te puede funcionar cada cosa. Es decir, aparte de hacer las fases, pues hacer un mix de servicios. No intentar hacerlo todo, por ejemplo, transcreación, ¿no? Todo traducción SEO con estudio de palabras clave y hacerlo todo así. sino pues no, que habrá alguna parte del catálogo que quizás nos interese hacer posedición, Es decir, pues utilizar una traducción automática y después una revisión por un, una persona, ¿no? Una, un humano detrás que revise que está todo traducido correctamente. Ir jugando con un mix de servicios y así, pues funcionará mejor, te saldrá más económico y realmente vas a llegar a, a donde quieres, ¿no? a tu, a tu meta lo antes lo antes posible Pues muchísimas gracias ¿Algo que quieras añadir antes de pasar al, al siguiente invitado? Bueno, básicamente que tengo muchas ganas de venir a Madrid, Emilio Tengo sí. ganas de que ya queda poquito que supuestamente tenía que haber sido esta semana ¿No? La, la sí, no lo, lo que ocurre es que esta semana teníamos el South Summit, entre otras cosas y me dije yo, mira, vamos a hacerlo eh, un poco antes de San Juan, que no un poco. Eh. Con tiempo de que te dé tiempo de volver a Barcelona para celebrarlo. Y el 21 de junio tenemos ya 115 inscritos para el karting de e-commerce eh, de cierre de temporada. De hecho, creo que va a ser el, el evento presencial más grande que hagamos en lo que llamamos ya de, de post pandemia. Bueno, pues guay. Ya te digo, con, con muchísimas ganas de, de vernos todos por allí. Y de probar sí. este el karting. A ver pues cómo. Sí, no, espero... eres de lo que le gusta apretar en, en las curvas. Bueno, me da un poco de respeto, ¿eh? No sé, a ver, a ver, a ver cómo lo haremos. A ver cómo lo haremos pues, aquí la, la lucha de titanes. Pues, Marc, nos <risa> vemos el 21 de junio en el karting de e-commerce. Perfecto, cualquier cosa que alguien necesite de traducciones ya sabéis dónde estamos. Un saludo. Muchísimas gracias, saludos. Adiós. Y vamos a pasar con eh, Andrés, de, eh, Andrés González de Góvalo. Muy buenas. Muy buenas, Emilio. Muchísimas gracias por invitarme al evento. A vosotros por eh, apoyar eh, las actividades de la Latina Valley, que de hecho, pues también sí. nos vemos en breve en el próximo. Sí, sí, nos vemos en breve. Además, a Marc le, le, vimos, le vi en Barcelona, en el anterior evento que me invitaste. Tengo muchísimas ganas de que sea el evento presencial del día 21 que, que vamos a patrocinar como sponsor. Gracias a, por la invitación. Y nada, yo con muchas ganas de, de pasar un rato divertido, de de echar unas carreritas con los carts y, y de ver otra vez pues a, a todos no. los profesionales del sector. Eh, eh, por cierto, ¿cuál sería la propuesta de valor de, de Góvalo Pues bueno, nosotros hace tres años aproximadamente, Emilio, modificamos un poquito antes de la pandemia, modificamos la propuesta de valor en cuanto a que veíamos que hay una necesidad por parte del ecosistema de pymes en España, que antes un compañero ha hablado de lo que son las micro micropymes, y creemos que en el sector del middle market o las, eh, las medianas empresas en España hay una necesidad de tener construida una estrategia digital sólida y coherente. ¿no? Desde hace pues, mucho tiempo se vienen haciendo muchísimas cosas en digital, pero la verdad que muchas veces pues, falta un poco dar coherencia, sentido y orden a todo lo que se hace, a todas las patas, que como sabes hoy son muchísimas. ¿no? Entonces básicamente nuestra propuesta de valor se basa en hacer una inversión en el negocio de todos nuestros clientes. En poder, hacer un, en poder entender bien eh, todas las palancas que mueven su negocio, no solo desde un plano digital, porque muchas veces lo que es la, la pata digital va por un camino y eh, los objetivos de negocio van por otro y se trata de que digital se integre en todo lo que se hace en la organización, ¿no? en lo que es el plan comercial, el plan general estratégico, hacia dónde quiere ir la empresa… Y para eso ponemos en valor eh, el, lo que es una fase de onboarding que tiene que ser muy importante en el inicio, que varía el tiempo en función de cada cliente y en el que tenemos que conocer bien en profundidad cuáles son las características de la empresa, cuáles son los datos con los que contamos, qué se viene haciendo, eh, con qué equipo se cuenta y solo a partir de ahí, pues una vez que ya eh, entendamos bien el negocio, podemos hablar en propiedad de eso, de cómo podemos traducir un objetivo de negocio uh -huh. a construir una estrategia digital. Uh -huh. Y sé que en Goaloo, eh, ayudáis a resolver problemáticas de los clientes utilizando metodologías ágiles. ¿En qué forma? Pues mira, precisamente en el cambio que hicimos hace tres años, nosotros antes teníamos la estructura eh, tradicional de una agencia de publicidad tradicional o, o de las de antaño creativa, etcétera, en la que hay un ejecutivo de cuentas y un equipo que da cuentas a ese ejecutivo de cuentas, ¿no? Lo que hicimos fue transformar esa estructura en, bueno, en eh, poner a disposición de nuestros clientes eh, personas que lideran las estrategias digitales, que al final son personas que aportan valor en esa primera fase y en sobre todo pensar y proponer mejoras a medida que avanza la estrategia y luego hay un equipo que ejecuta la estrategia. Eh, este equipo que ejecuta la estrategia eh, trabaja de la mano con el cliente en base a las metodologías ágiles y con herramientas en las que puede preguntar directamente a ese equipo. Es decir, para que me entienda todo el mundo, pues eh, un desarrollador eh, puede hablar directamente con el cliente, un equipo de social media igualmente, eh, un especialista en analítica también. Entonces, ¿qué se trata? De que los clientes no esperan recibir centralizada la comunicación en un embudo que solía ser el ejecutivo de cuentas tradicional, sino que pretenden que tú le estés entregando valor constantemente en el día a día y que eh, esos especialistas en cada disciplina tengan una comunicación directa en, con el cliente. De esta manera, Emilio, pues están la calidad y los tiempos optimizados, eh, no se pierden comunicaciones, nosotros no tenemos documentos internos y documentos de cara al cliente, sino que toda la información es clara, visible y, y nos gusta pues, eh, el, el que el cliente perciba, que, que sienta que el equipo es, es como propio ¿no? y que estamos de la mano, un partnership o una relación comercial, no una relación cliente-proveedor. ¿Y casos de éxito? Pues bueno, tenemos bastantes, la verdad, los podéis todos ver en nuestra página web, gobalo.es, eh, pero quería destacar uno por eh, el componente social que tiene. Es un proyecto que se llama Libera, eh, que, bueno, nació en 2017 como un proyecto muy chiquitito. Eh, está impulsado de dos organizaciones, impulsado por dos organizaciones, perdón, eh, SEO Verlife, que es la Sociedad Española de Orbitología, y Ecoembes, ¿no? que como saben, pues es una empresa que se dedica a la economía circular. Eh, se trató de, bueno, de crear un concepto que se llamó LIBERA y que trata de eliminar nuestros espacios naturales de basura, ¿no? Y se creó un concepto que es eliminemos la basuraleza, ¿no? Y, bueno, ¿qué hicimos? Pues en el primer, la primera parte del proyecto lo que hicimos pues, fue dar visibilidad a esta marca, generar concienciación en toda la ciudadanía, las entidades, etcétera. Y poco a poco pues, fue creciendo el proyecto, hasta el día de hoy, pues que, bueno, se han realizado, pues miles de actividades, ha habido 60.000 voluntarios, aproximadamente, que han participado en recogidas. El próximo 11 de junio, es decir, pasado mañana, hay otra iniciativa. Y hay un montón de iniciativas y actividades en los que tratamos de que, bueno, eh, tengamos conciencia de que nuestros espacios naturales son únicos, no tenemos una segunda oportunidad y que tenemos que cuidarlos, ¿no? Y eso, tenemos que tratar de concienciar, de, de ayudar en la recogida de espacios naturales de basura y de, sobre todo de que las próximas generaciones pues, entiendan que va a ser un algo muy importante para todas las uh, personas y empresas. Pues muchísimas gracias, Andrés, por compartir eh, los casos de éxito. Y nos vemos el, en dos semanitas, el 21 de El día uno. 21. Estoy soñando con, con vernos por allí y volver a los eventos presenciales. Con mucho gusto estaremos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en dos semanas. Saludos. Gracias a todos. Saludos. Y vamos a pasar a hablar sobre fits eh, con Anaí Ruiz de Chanable y Anaí, muy buenas. Hola, buenas, ¿me escuchas bien Emilio? Perfectamente, si no lo Perfecto. de, de marca ha sido algún tema totalmente puntual no, y ahí va todo bien. Pues muchísimas gracias por participar en este live streaming y fue un placer contar con Chanable en esta última actividad de Comercio Electrónico. Sí, gracias Emilia a ti por invitarnos una vez más, nos gusta mucho la verdad Aquí, sí, y es que en Channable soy especialista en herramientas de feeds, pero uh -huh. ¿qué es exactamente y qué ventaja supone para una empresa que quiera usar ese tipo de herramientas? Pues mira, Emilio, ¿qué es una herramienta de fits eh, Channable es una herramienta de feeds, ¿vale? Es un gestor de fits y en definitiva es pues una herramienta para equipos de marketing, ¿vale? De marketing online. Lo que se hace con Channable es importar la información de tus productos a lo cual llamamos Fibre catálogo en nuestra herramienta. Y desde nuestra herramienta puedes conectarte con más de 2.500 canales de exportación, entre ellos las redes de marketing canales de afiliación, las redes sociales, los famosos marketplaces, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no importa realmente a qué sector eh, pertenezcamos, ¿vale? Trabajamos prácticamente con todos los verticales tanto moda como electrónica, como hoteles o aerolíneas, inmobiliarias online, eh, que podemos utilizar la herramienta, ¿vale? Para conectarnos con, con este tipo de, de canales. Para explicar con más exactitud qué es una herramienta de fix. Pues, ¿cómo funciona una herramienta de fix? Nosotros tenemos un catálogo, ¿vale? Por ejemplo, de un e-commerce popular, un prestación un e-commerce, un magento. O podemos tener también una red de construcción propia, entonces, en ese caso, lo importaríamos con un XML o un CSV. Instalamos esto en la herramienta de channel y, desde channel creamos las, los feeds o conexiones API. ¿vale? Creamos una serie de reglas automatizadas para ajustar nuestro feed inicial, nuestro feed matriz, a los requerimientos de cada canal. Y de esa manera, a partir de un único feed, podemos conectarnos pues, con muchísimos canales al, al mismo tiempo. Entonces, eh, en resumen, eso es una herramienta de FIT, Emilio. ¿Y en qué se diferencia Chanable de otras soluciones para, para tiendas online y para marketing digital? Pues mira, Emilio, eh, Chenevol también incluye la posibilidad de eh, automatizar nuestros stocks, ¿vale? Eh, Tener una herramienta de FIS no nos soluciona realmente el gran reto de vender de una manera online de una manera mas, masiva de utilizar varios canales al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues, porque aún tenemos eh, este problema, por ejemplo, de los pedidos. Eh, una vez se puede estar vendiendo exactamente el mismo producto a la misma hora, tanto en Amazon, como en Fnac, como en C Discount, como en Ebay. ¿Y qué sucede? ¿Cómo sincronizamos todos esos stores? ¿Cómo gestionamos esos pedidos? pues Chenebol nos incluye la opción de actuar como un puente y enviar todos estos pedidos a vuestro backend para que los gestionemos como pedidos normales, ¿vale? Los gestionaremos desde nuestro PrestaShop, nuestro WooCommerce, etcétera, como si fuesen pedidos normales. Entonces, esa es una de las opciones. Otra de las opciones es que con Channel nos podemos eh, conectar con Google Analytics, ¿vale? De esa manera, a través de Chenebol podemos recoger el performance de nuestros productos, es decir, el tráfico o el número de clics que ha tenido cada producto en cada uno de los canales a los que estamos conectados. Otra de las ventajas de Chenebol es que Chenebol tiene eh, incluida, integrada, una herramienta SEM que nos permite crear anuncios de texto en Google y en Bing. Sí, sí, sí. En eh, anuncios de texto en bien bien pues de una manera automatizada vale entonces por ejemplo si tenemos un catálogo con 50.000 productos manualmente crear 50.000 anuncios de texto es pues muchísimo trabajo sin embargo con el Genevol lo podemos hacer también de una manera automatizada y podemos utilizar campos dinámicos vale como por ejemplo el precio o el stock para que eso se sincronice con nuestro feed digamos con nuestro feed inicial eh, también eh, tenemos la posibilidad de calcular ROAS y POAS y crear reglas automatizadas para poder tomar decisiones inteligentes con esta información y de alguna manera decir, pues, si, por ejemplo, en Amazon eh, esta categoría eh, está teniendo un en ROAS entre 1 y 2, pues, aumentar el precio. O si X categoría está teniendo un ROAS Y, pues, directamente escribir, porque puede ser que estemos de, perdiendo dinero, ¿no? eh, literalmente. Luego, otra de las ventajas de Chainable, aparte de que es el único integrador de FITS que incluye una herramienta SEM, es las tarifas, los planes. Los planes son mensuales y no, no se cobra ningún tipo de comisión por el número de ventas que, que los usuarios están realizando. Y los planes son mensuales y escalables. Aumentan según aumente nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, se puede empezar a utilizar la Chainable. Eh, como agencia de marketing o directamente como e-commerce y conectarnos con un canal, ir viendo el interfaz, ir viendo que es intuitivo, que la estamos aprendiendo, que nos manejamos muy bien, que la gestión de pedidos funciona correctamente. Podemos probar un canal, sea ahí, o sea, falando, sea el que sea, y de ahí ir creciendo poco a poco y nuestra suscripción también irá creciendo. Y tenemos suscripciones desde muy pequeñas hasta suscripciones, pues para catálogos, con miles y miles y miles de productos, en diferentes idiomas, en diferentes listas, planes mucho más grandes. Pues Anaí, muchísimas gracias por, por tus respuestas y, y cuento con tu participación en nuestras próximas actividades. Sí, por supuesto, Emilia, ahí estaremos. Muchísimas gracias y saludos. A vosotros. Chao, chao. Y vamos a pasar a hablar eh, de feeds. Ahora vamos a pasar a marketplaces, que justo en la actividad que hicimos entre e-commerce manager, la sala de debate, eh, justo para, para hablar de la temática, estaba totalmente llena de principio a fin. Así que pasamos con Arnaud. Bueno, muy buenas. Buenos días, Emilio. Y que vuestra mesa, vuestra mesa de Octopia, de, de Marketplaces, estuvo muy llena porque es una temática muy en tendencia, ¿me equivoco? Por supuesto, es muy en tendencia actualmente y lo seguirá siendo en los próximos meses y años, sin duda. Entonces, eh, sí, no porque la gente quiere... La gente... El tema de Marketplace, el, el usuario está cada vez más acostumbrado, mucha más facilidad y se siente muy cómodo. Pero, ¿cuáles son los desafíos que, que los de los marketplaces en Europa en los próximos meses, años? ¿Cómo van a evolucionar? Bueno... Eh... Antes de entrar realmente en este, en esta, en esta proyección, solo quiero dar un pequeño, pequeños datos sobre lo que representan las marketplaces a día de hoy y para demostrar que es el modelo ganador del negocio digital actualmente. En 2022, eh, se prevé que 75% del volumen total de negocio online se hará a través de un marketplace. Eh, si bajamos un poco más en detalle, eh, los marketplace representan menos de un por ciento del total de tiendas online. Sin embargo, representan ya más de 50 por ciento del negocio. Entonces, un por ciento de los eh, sitios e-commerce eh, e ya están vendiendo más de 50 por ciento del total de, del negocio eh, en Europa. Eh, y por último, en 2021. Eh, el marketplace, el negocio de la marketplace ha crecido dos veces más rápido que el e-commerce tradicional. Entonces, con estos tres datos, ya vemos que el marketplace, por supuesto, es, es una realidad y que estos son son crecimientos que, que, que son sin parada. Si nos fijamos en el mercado español, eh, ya tenemos unas eh, 20 marketplaces bastante grandes, eh, que sean internacionales o nacionales, y el último año hemos visto que todavía hay más actores que entran en este, en este mundo. Los más representativos para mí fueron MediaMart y Decathlon, que lanzaron su marketplace en España al final de año. Entonces, para mí esto significa una cosa, es que, que lo que hagamos o no, eh, al final no hay vuelta atrás con el mundo de las marketplaces. Y estas marketplaces también lo vemos en todas las industrias. Eh, por ejemplo, Netflix, Airbnb, Deliveroo, Amazon, por supuesto. Esto que tiene en común es todas estas plataformas es que estas plataformas en estos eh, universos, en estas categorías, son líderes absolutas por una razón sencilla. Es que se han apoyado de una tecnología muy potente, que es necesaria pero no suficiente, y el éxito, de estas plataformas, reside en el hecho de haber podido construir un ecosistema entero entre clientes finales, que son fieles a la imagen de marca o al ADN de un Netflix, por ejemplo, y con todos los proveedores del sector de esta industria. Y ellos solo ponen en contacto todos estos estos actores. Si Airbnb, por ejemplo, hubiera tenido que contratar a todos los propietarios de hoteles, de casas o, o de habitaciones para negociar con ellos cada vez eh, su oferta de servicio hubiera sido imposible. Entonces, lo que han hecho es construir una plataforma en la cual todos los clientes que ofrecen este servicio se volcan de forma sencilla en la plataforma, transparente, rapidez y por otro lado promocionar y atraer muchos clientes finales y tráfico en su web para proponer estos servicios entonces está esta, este mundo ya depende de marketplace ya lo podríamos llamar un poco conveniencia esta famosa conveniencia en español en castellano eh, igual que en francés no suena no suena muy bien pero en inglés convenience eh, al final significa eh, rapidez sencillez practicidad y entonces la marketplace, que es? El modelo de la marketplace es tener la disponibilidad cuando quiero desde cualquier dispositivo conectado del mayor surtido posible y de la mayor oferta posible que corresponde a mis necesidades. Entonces, si en los años 70 en el retail físico el lema era todo bajo el mismo techo, hoy en día en 2020... Eh, creo que el marketplace se ha acaparado también este este mismo lema pero con la digitalización, la internacionalización y la globalización el modelo marketplace es el modelo que, que, que más se acerca al éxito que tuvieron los grandes cadenas de retail hace 50 años. Y creo que hoy en día en la parte digital eso es, es, es imprescindible y, y hay que ir por ahí. Y el, entonces, el, para mí el gran desafío que van a tener las marketplaces este año, porque vamos a ver que cada día hay más marketplaces que, que entran en, el, en este mundo, es que al final volumen de negocio no significa rentabilidad. Y, y, y esto en el mundo digital sabemos que es una, una palanca y un, un, un, un desafío muy, muy grande. Entonces, para mí el reto de las marketplaces es doble en los próximos meses y años. El primero es cómo voy a rentabilizar mi plataforma con la gran cantidad de datos que, que, que tengo a disposición de los clientes, de los productos, de los vendedores, de las tendencias del mercado. Y sobre todo, cómo voy a poder analizar vía inteligencia artificial estos millones de datos para acertar en mi estrategia comercial y marketing. Y el segundo desafío... Es, para mí, el corazón del marketplace. El corazón del marketplace son los celos, los vendedores. Sin vendedores no tienes marketplace, no tienes oferta, no tendrás éxito. Entonces, el, para mí el, el, el real desafío de los marketplaces va a ser cómo voy a poder cuidar a mis vendedores, cómo les voy a proponer nuevos servicios a la carta para ayudarles a vender más y mejor. Por ejemplo, tenemos fulfillment. Toda la parte logística para que los vendedores se centren en vender y en, en, en negociar sus precios, su política comercial, y que se olviden de la parte logística. Por ejemplo, la parte análisis de precio. ¿Cómo estoy posicionado tanto en la marketplace como en los otros mercados para llevarme el máximo de venta? El sponsoring de producto desde una marketplace, el flujo de cliente o de visitas es tan alto que si no estás bien posicionado, tampoco vas a vender mucho. Entonces, ahí es otro tipo de servicio que podemos hacer. Y en, en este mundo de marketplace estamos hablando de marketplace nacionales o internacionales. Y cuando un vendedor quiere vender fuera de España, aquí lo tenemos que, que, que ayudar con traducción del catálogo, con fichas de producto, con atención al cliente en el idioma del país a destinación. Entonces, son muchos servicios que ya podemos proponer a estos vendedores para que sean más eficaces, en las marketplaces y sigue bien y hay hueco para nuevos marketplaces yo creo que sí porque al final eh, no hay vuelta atrás es es de momento eh, hemos visto que son muchas marketplaces generalistas tipo amazon o en francia tipo se Distant o en alemania tipo real o aliexpress que se están llevando la mayor parte de la facturación sin embargo eh, esto todas estas compañías luchan por precios y a un momento dado eh, en los marketplace se han dado cuenta de que había también hueco para, para, para varios eh, otros canales. Por ejemplo, las verticales. Eh, el mejor ejemplo es un PC Componentes o, o un tienda animal aquí en España que se han centrado solo en unas categorías, pero que son muy especialistas y que de esta forma llegan a competir contra los grandes. Entonces, creo que en, en los verticales siempre que tienes un nicho de clientes eh, que están interesados en una categoría de producto en concreto, ahí sí creo que puedes eh, entrar con verticales. Después hay, hay, la parte B2B. B2B todavía es un mundo un poco complicado al nivel digital, pero, pero ya se está, se está oliendo, viendo muchos movimientos, eh, que nos permite decir que las marketplaces B2B manera van, van a explotar y sobre todo la parte de e-procurement. Eh, creo que ahí va a ser eh, un dato clave. Eh, y por último, está la parte de las marketplaces de servicios, eh, que a día de hoy tampoco hay, hay muchos, eh, muchos marketplaces ahí. Y al ser un producto dematerializado, eh, es un producto que encaja perfectamente con, con la marketplace. Entonces, marketplace eh, hay, habrá, y, y estamos ahí en este, en este mundo ahí muy, muy dinámico. Pues nos vemos el 21 de junio en Madrid. Por supuesto. A, Vicente, a un Vicente de Ostopia también. Por supuesto, aquí estaremos. Pues nos vemos y muchísimas gracias. Saludos. Muy, muchas gracias, buen día, adiós. Buen día. Y en el pasado evento eh, de e-commerce Manager, que eh, estamos compartiendo conclusiones y e entrevistando a participantes, había una mesa llamada Locos por la Conversión eh, eh, llena. Hasta llena, hasta absolutamente, hasta la bandera. Y entonces pasamos con Ana, muy buenas. Hola Emilio, ¿qué tal? Es ¿Cómo estás? Un placer en, en estar segura aquí. por lo que tengo entendido, estáis apasionados por la, por la conversión. Hombre, nosotros y nuestros comercios, nuestros clientes y sus clientes también, indirectamente, claro. Eh, eh, y entonces uno de los detalles que se estuvo hablando en vuestra mesa de locos por la conversión era el, eh, la temática de los pagos flexibles, eh, son tendencia Sí, la verdad es que ahora cada vez más estamos acostumbrados todos a, a encontrar las soluciones de pago flexible tanto en los e-commerce y también en tiendas físicas ya esperamos que depende sobre todo si vamos a comprar tickets cosas de tickets altos, eh, uh -huh. nos va muy bien que nos ofrezcan una solución pues, que sea rápida, que sea ágil, que, que nos permita en un momento prácticamente tener la misma solución que tendríamos pagando con tarjeta normal. ¿no? Y eso desde, desde, desde Secura, por ejemplo, lo podemos ofrecer. entonces Sí, sí, sí, sí por favor. Sí, no, no, decía que por supuesto son tendencia porque los comercios ya se han dado cuenta que si incluyes una solución más en tu checkout, una alternativa que, que les permita a, aumentar su conversión, optimizar, es decir, nos cuesta mucho hacer que los clientes lleguen a ese momento de, del pago. Esto es un momento de estrés y todo el trabajo que se ha hecho no se puede perder. Entonces tienes que... Eh, trabajar con alguna empresa, con alguna solución que permita adaptar los pagos, en este caso los pagos flexibles, que cómodamente pues les atraiga y vean que en, en un solo, prácticamente en tres clics, pues habrán podido pagar cómodamente su compra en tres plazos, en seis, en doce, incluso... Incluso mira si somos locos por la conversión que hacía unos años nos atrevimos a, a empezar ofreciendo la opción de paga después. Es decir, que el cliente pudiera recibir el, el producto en casa, probárselo antes de haber dado un número de tarjeta, antes de haber podido hacer nada. Y eso hace que los comercios que trabajan con Secura puedan acercarse más a sus clientes. ¿no? Les da un, un plus de confianza y de seguridad que, que, que agradece mucho y es un, algo uh, que funciona muy bien en algunos sectores. Eh, por cierto, he comprado esta mañana en un comercio electrónico no me digas. Que, que tenía secura de para farmacia, eh, concretamente. Muy bien. ¿Y, si ¿Y no qué, hay, ¿Cómo y... ha sido la experiencia? Muy positiva porque eh, te, eh, son opciones que uno no, no se llegaba a imaginar que se, que fueran posibles. O sea, entre paga después, pagan justo una semana eh, en distintos plazos, digo yo, realmente cómodo. Y sobre todo entiendo que para un perfil eh, más de millennial, eh, ese tipo de servicios de, de pagar ahora, paga, o sea, paga después, pero ten ahora el producto, tiene que funcionar maravillosamente. Sí, ahora mismo las nuevas generaciones no quieren saber nada de, de bancos, ni de préstamos, ni de pagos largos donde facilitar documentación. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos que es crucial es que todo esto desaparezca, es hacerlo fácil, llegar al final y ayudarles a, a, a, a pagar casi sin darse cuenta. ¿no? Eh, se cura a nosotros... Gracias a que llevamos ya muchos años en el mercado español, que es un mercado bastante complicado, hay poca información, nosotros hemos, gracias a nuestra tecnología, gracias a nuestro a, algoritmo de, de riesgo, hemos podido trabajarlo de una forma que con muy, muy pocos datos, con muy, poco, muy poca información, aseguramos esa, a, nos aseguramos de que esa compra funcione, ¿eh? tenemos el, el ratio de conversión más alto, la tasa de aprobación más alta del mercado porque funciona muy bien y sabemos llevar a cabo estas, este tipo de operaciones. Y eh, esto está, es muy apreciado ¿no? para, para los, los millennials que comentabas, por ejemplo. Aún así nos hemos dado cuenta que el recorrido que tenemos en Mercado Español, incluso en el sur de Europa, donde ahora ya empezamos a, a tener ya presencia y donde acabamos a posicionarnos como primera opción de, de financiación, eh, pues, pues funciona súper, súper bien. Me escuchas cierto, que pierdo de vez en cuando un poco el sonido. Sí, no, no te preocupes. Eh, eh, por cierto, el, ¿cómo es el proceso de onboarding con vosotros de un comercio electrónico? Llega y decir, te podemos ayudar. ¿Cómo es ese proceso de aterrizaje en secura de un comercio electrónico? Bueno, en primer lugar, nosotros somos nos enfocamos mucho, somos... Merchant centric nos llamamos. Eh, tenemos que conocer muy bien el comercio, el sector donde está trabajando, qué tipo de clientes tiene. Entonces, gracias a que tenemos varios productos, tanto el paga después, tenemos el famoso BNPL que conocemos gratuito tres meses para el cliente, ¿no? Eh, que es un buen, muy buen gancho. Tenemos otras opciones que nos permiten ofrecerle la a pagar a 6, 9, 12 meses, ¿no? 18, incluso 24 podríamos llegar a algún caso, eh, para que sus clientes puedan pagar cómodamente. No siempre los tickets bajos son um, para un paga tres meses. Hemos tenido casos de éxito donde poniendo opciones de más meses ha funcionado incluso mejor. no Y eso se cura nuestra... Gran ventaja también, uh -huh. una de las grandes, hay varias, eh, es que ofrecemos muchos productos, ¿no? Entonces, conocemos muy bien el comercio y el sistema de, de onboarding para, para un comercio es muy, muy rápido realmente, ¿eh? O sea, es, pedimos la documentación necesaria para, requerida también para hacer el seguimiento de, de, de Know uh -huh. Your Customer, que decimos, y, y gracias a que somos tecnológicos, como decía, la integración es, muy rápida, independientemente puede ser vía API, diferentes plugins, eso no, es, no sería ningún problema. Pues el, el tiempo es oro y la facilidad de hacer un buen onboarding eh, se agradece inmensamente. Sí, sí, y además, bueno, ya te digo, nosotros tenemos aparte de obsesión por la conversión, es obsesión para que nuestros merchants estén, estén contentos ¿no? con el servicio que ofrecen a sus clientes y al final... Hay que cuidar a esos clientes y siempre trabajamos, esto no lo he comentado, pero es muy importante que también trabajamos muy bien lo que es la, la recurrencia. ¿vale? Lo que vamos a hacer siempre es hacer que los clientes de un comercio que tanto les ha costado captar y llamar su atención, vamos a intentar desde Secura que vuelvan a tu tienda a comprar la próxima vez que tengan una necesidad. Como lo hacemos? Pues a través de nuestros mailings, a través de... Todo el proceso, si el cliente tiene alguna duda, si el cliente necesita, pues la atención siempre es exquisita. ¿no? Entonces, eh, vamos a trabajar en que vuelva y no vamos a hacer nada con esos datos. Es decir, no vamos a hacerle cross-selling, no le vamos a vender nada, tampoco uh, vamos a hacer un poco de psicólogos a veces, intentamos que, no, que el cliente no lo pase mal, si realmente tiene un mal momento económico, vamos a intentar ayudarle, eh, todo eso... Va a venir de la mano de que han hecho una compra en un comercio que trabaja con Secura, van a estar más contentos, se van a seguir cómodos y espero que la próxima vez que vean Secura, pues cliquen y lo utilicen. Y para que vean sí. la experiencia tan chula que, y fácil que es. Pues el lema de obsesionados por la conversión os pega maravillosamente, te lo puedo asegurar. Muy bien, yo me alegro, ¿eh? me alegro que esa sea la percepción que tenéis vosotros. <ríe> yo también. Pues, eh, muchísimas gracias y espero ver, verte en próximas actividades de La Latina ¿vale? Sí, por supuesto. Ya soy una fan. Pues muchísimas gracias y saludos. Saludos. Y vamos a pasar a hablar acerca de coordinación en, entre contenidos, branding y performance con eh, Alex Serra. Eh, muy buenas, Alex. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, buenas. Pues, temática interesante, la de tratar adecuadamente esa coordinación que algunas veces no se hace muy bien. Eh, ¿Qué nos puedes hablar de la temática? Bueno, dos pinceladas, ¿no? Eh, son cositas que supongo que todos nos, nos encontramos, ¿no? En, en nuestro día a día, también hay mucho de mucho del tipo de empresa, ¿no? En la, en la que estás, ¿no? Pero yo creo que muchas veces ¿no? o sea, hay como eh, una dicotomía, no sé cómo llamarlo, eh, entre lo que es el branding ¿no? y, y la que es la parte de performance. Hay veces que, que están en el mismo departamento, por ejemplo. ¿no? Hablo quizás de, de una empresa no pure player de e-commerce, sino pues una empresa como la nuestra, por ejemplo, como, como la, la, la, la alfa ¿no? Ah, en la cual, pues, nuestro negocio principal no, no es el e-commerce, es simplemente un, un canal más. Ah, y ahí, pues, se mezclan muchas cosas, ¿no? Nosotros hacemos mucho trabajo a nivel de, de branding, ¿no? Para que nuestros clientes, retailers, estén muy contentos. Ah, y luego tenemos otro cliente interno, digamos, que es el, el área de e-commerce, ¿eh? Que, que también quiere estar contento, pero a veces es más fácil ¿no? eh, hacer contento a los de fuera que a los de dentro, no, no siempre, es, no siempre es, es algo fácil de conseguir ¿no? y también en, en este caso, en, no puedo hablar de, de, de donde estamos ahora, pero en otros sitios en los que he estado um, depende mucho de, de, del organigrama de la, de la compañía ¿no? o sea, al final eh, puede ser que el e-commerce esté dentro de de la parte de marketing o puede ser que sea un área de negocio independiente y que se nutra ¿no? de, de servicios del departamento de, de marketing, ¿no? con lo cual eh, es muy importante eh, tener esa, esa gestión ¿no? y, y luego eh, a la hora de, de los presupuestos ¿no? también tenerlos muy, muy bien definidos ¿no? para que eh, lo, muchas veces ¿no? cuando se habla de digital pues se incluye todo, ¿no? O sea, y no es lo mismo, pues, el tratar tus social media que contratar tu, tu e-commerce, ¿no? Sí, que sí, una cosa, pues, debería y, y debe ayudar a la, a la otra, ¿no? Eh, pero a veces eh, también el perfil de gente, ¿no? Que, que hay en un e-commerce un e puro, digamos, ¿no? Que está enfocado, pues, también a la parte más de, de conversión, de performance, que tienes que defender una cuenta de explotación es diferente a, a la persona que está haciendo más contenido de branding. De hecho, son dos perfiles completamente diferentes y con habilidades eh, muy diferentes y, y muy necesarias las dos, ¿no? Con lo cual, eh, siempre es un, es un reto. Eh, yo creo que en la parte de, de a veces, de branding, ¿no? Vamos a decir, con cuidado de, de que también es necesario, ¿no? De alguna manera, eh, definir, a uh, a KPIs. ¿eh? A veces es más difícil de medir, ¿no? Y sobre todo cuando no estás tanto en un pure player como en una empresa más eh, brick and mortar de toda la vida, ¿no? Que te dicen que el branding sí que está, pero, pero que lo notan tus clientes finales, ¿no? Aún así siempre hay modos ¿no? de, de medir lo que estás haciendo y yo creo que eso no se debe, no se debe olvidar, ¿eh? porque si no eh, Llegamos a, a conclusiones que quizás no, no nos llevan a, por, el, por el buen camino. ¿sí? Eh, ya es un poco así, eh, a veces eh, subjetivo, quizás te lo estoy diciendo, yo, yo creo que no. Ya te digo, el, además, en el último evento que tuve con, contigo, ¿no? El, el, no presencial, sino el último online que hicimos, tuvimos una, una charla muy interesante ¿no? con, con un compañero. Y justo hablábamos de esto, ¿no? Que realmente hay muchas cosas que se pueden medir en, en social media cuando haces cosas con microinfluencers, etcétera, ¿no? eh, Que aún eh, teniendo ese objetivo de, de branding es necesario ¿no? eh, medirlo y luego pues, ver de alguna manera cómo lo podemos convertir en, en temas más de... De performance. ¿eh? Eh, bueno. ¿cómo, ¿Cómo sería un, una reunión de coordinación entre branding y performance con sus objetivos propios cada uno, sus técnicas totalmente diferenciadas? ¿Cómo sería una, un buen acercamiento para que ambas partes estuvieran en sintonía? Uf, esto, esto Bueno, a ver, yo creo que al final... Como, como en toda buena reunión, ¿no? Eh, el hecho de que haya la reunión ya es algo muy importante, ¿vale? Porque muchas veces no hay reuniones, hay, hay mails, ¿no? Entonces, es, el hecho de tener una reunión yo creo que ayuda mucho y siempre el, el, el, el trato personal es importante. Creo que es bueno, eh, pues luego, por supuesto, hacer seguimiento de esas reuniones, marcarnos cada uno una serie de, de objetivos y deberes, ¿no? Para ayudarnos los unos, los unos a los otros, ¿no? Y solo por el hecho de tener esas reuniones, fluye la comunicación. Eh, en algún momento puede ser más o menos tensa, pero por lo menos se sabe lo que hace cada uno y, y cómo podemos ¿no? aprovechar, ¿no? Pues, pues en el caso de, de, del e-commerce, pues, pues alguna publicación que se haga en social media o que hagamos con algún influencer. ¿eh? Y, bueno, nosotros, de hecho, a ver si se ve aquí. ¿eh? Aquí tenemos nuestra uh -huh. influencer, Ana Oregón, que es una de nuestras uh -huh. eh, influencers de la marca. Uh, y eso es muy bueno saberlo, porque entonces pues, puedes preparar pues, pues una buena landing, puedes hacer cosas ¿no? que, que quizás pues simplemente si no lo supieras, pues no lo harías. ¿no? O sea, solo he hecho tener la reunión ya, ya, es muy ya, ya, es un, ya es una pequeña victoria. Bien, bien, bien. Sí, sí. Pues, eh, después de vernos en virtual el 11 de mayo, espero que nos veamos en presencial en no mucho tiempo, que, que, que en pocos meses vuelvo por tus tierras. Ah, perfecto. Pues oye, eh, eh, yo encantado, ya lo sabes. Eh, siempre se disfruta y siempre se aprende, ¿no? Porque al final eh, eh, somos, somos unos cuantos metidos en este lío y siempre es bueno, ¿no? Nos ayudamos unos a otros con nuestras experiencias, ¿no? Pues Alex, siempre un placer charlar contigo. Que tenga muy buen verano. Un abrazo, Emilio, y a todos los que nos escucháis. Muchas gracias. Buen gracias. verano igualmente. Hasta chao, bien. chao. Y pasamos con José Martínez, que es nuestro último invitado del, del streaming de hoy, donde vamos a hablar acerca de contenido multimedia. Muy buenas, José. Bueno, Emilio, eh, muchas gracias por invitarme. Un placer por aceptar la invitación. Y te quería preguntar, ¿qué nuevas tendencias estás viendo en cuanto a la creación de contenido multimedia? Y bueno, lo que estamos viendo sobre todo en, en comercio electrónico es que están incrementando la, las diferentes tipologías de imágenes y de contenido multimedia que se publican en marketplaces. Hemos visto recientemente un incremento en el uso del 360, que era eh, pues un servicio que existía anteriormente, eh, que había quedado un poco en desuso. Pero ahora desde que Amazon y Marketplace, pues en Estados Unidos por ejemplo Walmart, ya permite incluir y embedir estos 360, eh, muchas marcas están eh, pues están uniendo a esto. Están empezando a no solamente a generar las fotos de esos productos, sino también contenido multimedia adicional como el 360, algo más inmersivo. Uh -huh. Bien, bien. ¿Y, ¿Y qué recomiendas para destacar en Marketplaces y en general a nivel visual en comercio electrónico? Pues varias cosas, Emilio. Lo primero de todo yo creo que es tener muy claro eh, qué se quiere comunicar a nivel de marca, eh, Tener un, un buen branding, eh, un, un buen libro, eh, con una guía de estilo muy bien definida, que nos haga un poco destacar. Porque al final, eh, cómo vamos a crear ese contenido va, va a ser muy determinante en cómo los usuarios nos van a ir percibiendo eh, esos impactos que van viendo en los marketplaces, luego en los e-commerce, etc. Y a nivel de recomendaciones, eh, creo que es importante eh, tener en cuenta esto, que el usuario hoy... Está en múltiples canales, está en, en todos sitios. Eh, tenemos que tener muy en cuenta, pues, eh, utilizar a lo mejor eh, contenido generado por el usuario, pues, en redes sociales, etcétera. No solamente el contenido que producimos in-house, ¿no? Y, y luego utilizar diferentes, diferentes soportes. El vídeo puede ir muy bien en algunos casos. Eh, vemos en Amazon, por ejemplo, que siempre se premia que el contenido sea largo. Cuanto más contenido, mejor. Pues, eh, más texto, más descripción, eh, más imágenes. O, un poco eh, pecar de eh, amplitud en el contenido en vez de, de, de escasez. Y eso es lo que estamos, lo que estamos viendo. Eh, recientemente un cliente, eh, hicimos AB testing, eh, comprobando si era eficiente o no el uso 360. Eh, era un cliente que tenía una marca de, eh, de producciones de cocina, que parece una tontería. ¿no? Eh, medir si, si va a funcionar mejor o no en el marketplace, eh, poner un 360. Y, y vimos que había un incremento de un, un 9.14%. En, en ese caso, porque los usuarios, pues parece que cada vez quieren más, eh, quieren eh, poder interactuar con el producto, quieren poder, eh, pues un poco experimentarlo, como que sea digitalmente, ¿no? Y en los comentarios, por ejemplo, de marketplaces, eh, ¿notas si hay diferencia entre el, el, los usuarios dejan principalmente texto, siempre, pero ya empiezo a ver cada vez más vídeos? ¿Notas diferencia entre que eh, esas reviews de usuario sean eh, multimedia o solo texto? ¿Hay diferencias? Lo hemos, lo hemos notado y, y nos lo han dicho los clientes y tenemos algunos estudios que lo, que lo verifican. Eh, cada vez más lo que hacen los usuarios, los visitantes en el marketplace es eh, comprobar que esos reviews, pues, mm, al final encajen mucho con lo, que, con lo que el usuario estaba buscando. Y sí. ver esas imágenes ahí, eh, ver un vídeo de alguien que explica pues, cómo ha utilizado el producto, etc., es, es muy efectivo. Eh, hay estudios que demuestran que hasta un 30 y, eh, 32% que los no me equivoco eh, esas Ver esos vídeos, esos materiales, eh, esas opiniones eh, multimedia, eh, influenciaban en, en, en la perspectiva de compra por parte del de, de potencial cliente. ¿Y cómo, cómo incentivamos que nuestra comunidad genere contenido de alto valor? Pues es es todo un reto eh, incentivarlo. El eh, primero de todo depende de cuánto involucrada esté la la comunidad. Lo primero que hay, que hay que generar es esa esa sensación de pertenencia a un grupo, eh, conseguir que que la comunidad esté activa y a veces hemos visto clientes que utilizan pues eh, incentivos eh, esos concursos eh, generamos eh, contenido adicional pues eh, con esos esos incentivos y eso ha funcionado. Y hay marcas que son más creativas y otras pues tienen que limitarse porque a lo mejor el tono de la marca no permite jugar tanto con, con esos, pues, esos concursos, esos retos, etc. Pero se puede conseguir. Bien, bien. Eh, ¿Algún último comentario que quieras compartir antes de que cerremos el live? Pues eh, por el momento no, Emilio. Solo con muchas ganas de veros en esos kartings en Madrid. Uh -huh. Sé que estáis preparando uno y estaremos encantados de participar. Pues muchísima, muchísimas gracias, Josep, y que tengas muy buen verano. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Un gracias, placer. saludos. Hasta luego. Y me quedo yo solo con, con vosotros para agradeceros los que habéis estado de principio a fin en el, en el directo, a lo, agradecer también a los 16 invitados que han pasado por el directo de hoy, donde tocado una multiplicidad de temas relacionados con el comercio electrónico y comentaros que eh, justo dentro de una semana, eh, el jueves 16 de junio, eh, hablaremos acerca de tendencias dentro del área de tecnología. Muchísimas gracias por estar ahí y eh, para los que pilléis vacaciones pronto, que tengáis muy buen verano. Eh, saludos y un placer.